¿Qué tal? soy Leillo 1975 y hoy vamos a tener una charla una especie de nuevo formato que vamos a hacer eh, en streaming chat es una cosa un poco rara y, y bueno vamos a hablar un poquito sobre el presente y futuro del juego en Linux como sabéis esta misma tarde en nuestra página web eh, Pato eh, bueno pues ha escrito un artículo muy completo y muy detallado sobre eh, pues lo que vamos a hacer a partir de ahora en nuestra página web, y, y bueno, queríamos eh, pues charlar un, un poquito sobre ello. Os invitamos a todos a que participéis en el chat y que comentéis lo que vosotros consideréis. Y, y bueno, pues eh, nada, eh, antes de empezar, vamos a, a presentarnos aquí un poco todos. Como os dije antes, soy Leillo, eh, también está por aquí Pivader. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Hola? Y después también está, por supuesto, pues Pato. Muy buenas noches a todos. Y, bueno, en fin. Eh, hoy, esta noche, vamos a intentar hablar, o vamos a intentar explicar un poquito más eh, todo esto del de, de, de, de, de, de, de presente y el futuro de, de lo que nos va a o de lo que va a suceder también un poquito dentro de lo que es el mundo del videojuego en Linux. Y, eh, si os parece bien, lo que vamos a empezar, por si acaso alguien no, no lo ha leído o no sabe de qué estamos hablando, voy a hacer un pequeño resumen, si os parece, de lo que sería el artículo. ¿Os parece? Perfecto. Bueno, el tema es el siguiente. Eh, tal y como está el mundo del videojuego en Linux, eh, creo que a nadie se le escapa que que bueno, que estamos ahora mismo en un, una encrucijada o en un punto de inflexión muy grande en el que eh, la aparición de las Steam Deck va a suponer un gran revulsivo o pensamos que va a ser un gran revulsivo para el videojuego en Linux. Y esto es porque, más que nada, por, o básicamente por el empeño de Valve de impulsar la plataforma y de impulsar eh, la capa de compatibilidad basada en Wine, en Wine, que se llama Proton. Y bueno, en fin, es, el tema es el siguiente, es que eh, con la próxima aparición de, de las Steam Deck eh, hay ciertas editoras y ciertas desarrolladoras que ya están pensando incluso en, en ofrecer soporte oficial mediante, mediante Proton a, a sus juegos. Y, por otra parte, eh, además ya lo hemos, es, hemos escrito ya algún artículo sobre esto en, en linux.com. Eh, los, eh, los juegos de, de Steam están siendo ahora mismo testeados por, por la propia Valve para eh, digamos, ofrecer un, un soporte oficial mediante Proton ellos mismos para eh, que se puedan ejecutar oficialmente en la Steam Deck y además sabéis Además que eh, Valve eh, con la Steam Deck va a tener un tic o una especie de visé, un, un reconocimiento, digámoslo así, oficial, eh, en el que eh, va a certificar que ciertos juegos o bueno, una lista de juegos que han sido probados por ellos, que están verificados y eh, son eh, Steam Deck compatibles. Vale. Todo esto a que nos lleva todo esto nos lleva a lo siguiente eh, de todos he sabido que aquí en jugando en news.com siempre, siempre hemos sido aunque hemos apoyado siempre lo que es el videojuego mediante capas de compatibilidad igual que el juego eh, mediante sistemas de streaming eh, la salvedad que siempre hemos hecho es la de los juegos que aunque se puedan ejecutar eh, mediante Wine o mediante Proton o mediante capas de compatibilidad, eh, nunca han eh, tenido soporte oficial. ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque si, si un juego es capaz de moverse eh, mediante una capa de compatibilidad, pero la editora o el estudio desarrollador no ofrece un soporte oficial, en un momento dado que el juego recibe una actualización, un... Eh, un, un, un, un middleware por ejemplo o un, un DRM algo de ese estilo que puede romper el juego para poderlo ejecutar mediante sistemas eh, de Linux eso supondría que eh, hemos estado dando un soporte, un apoyo a ese tipo de juegos y que luego la desarrolladora o, o la editora se lava las manos y nos quedamos sin soporte ¿vale? entonces ese, ese, esa era la excepción que nosotros siempre hemos hecho ¿Qué es lo que sucede ahora? Que con la entrada de Proton, con la llegada de ciertas editoras y, y desarrolladoras que eh, van a empezar a, a ofrecer soporte eh, oficial mediante Proton y también la propia Valve ofreciendo soporte oficial para, eh, para su Steam Deck, que no, deje, no, no, no podemos olvidar que Steam Deck además es una máquina en la que mmm, corre una distribución GNU Linux, eh, eso no se nos puede olvidar. Eh, de, de, de tal forma que si Valve ofrece ese soporte oficial para Steam Deck y, y su eh, distribución GNU Linux, ¿por qué nosotros no íbamos a, a ofrecer, digamos así, un apoyo a esos uh -huh. a esos videojuegos? Y aquí es donde eh, abrimos un poco la partida, ¿vale? Vamos a empezar a, a hablar sobre estos temas y a ver a ver hasta dónde llegamos. No sé, leí yo, Peibeider, a ver ¿qué, qué os surge, así de buenas a primeras. Bueno, eh, <risa> lo primero que... No sé si se me escucha correctamente. Eh, yo, yo te escucho sí. más o menos vale, bien. Vale, no, es que estaba fijándome en el, en el iconito de, de cuando hablas que se enciende ahí una lucecita sí. y no se encendía. Bueno, estabais, eh, estabais comentando, estabas comentando de por qué no y... Y bueno, pues aquí a mí me surgen algunas dudas, me surgen algunas dudas porque eh, es compatible con Steam Deck, pero ¿es compatible con Linux? Sí, es compatible con Linux porque obviamente SteamOS es una, es una distribución de Linux basada en Arc, pero ¿va a ser compatible con todos los Linux? Eh, es que... Vale, pero es que esa pregunta es un poco también eh, se, puede, se puede enfocar de, de, también desde el otro punto de vista Es decir, hasta ahora la mayor parte de las, de las editoras Que han ofrecido soporte oficial Lo han ofrecido um, a, a, a, a, básicamente a una sola distribución Que es Ubuntu De manera que podemos eh, decir que hay compatibilidad Para todas las distribuciones, no Está, está soportado eh, oficialmente para una distribución. Pero es que es el mismo caso en este sentido. Es decir, en este caso, la, el soporte será para eh, Steam OS 3.0, pero m, eso no obvia para que m, sea una distribución GNU Linux. Por tanto, yo considero que sí que deberíamos de, deberíamos de, de ofrecer ese, uh -huh. ese soporte. De hecho, ahora va a ser recomienda que instalen Manjaro, ¿no? Para probar. Correcto. La, la, la, la próxima eh, recomendación de, de Valve para bueno, de hecho ya lo está haciendo para el tema de desarrollo. Ellos ya no no, no están ahora mismo recomendando Ubuntu ya. Ellos están ya recomendando para ahora. nativos para nativos sí, para, para nativos para nativos y para para de, sobre todo desarrollo pensando en, en Steam Deck. El desarrollo pensando en Steam Deck. Ellos ya están promocionando eh, Arc o, o mejor dicho Manjaro, están, ellos están ya eh, recomendando que se hagan las pruebas con Manjaro para Steam Deck uh -huh. en concreto. Vimos una Vamos, yo vi una encuesta hace creo que lo puse por Matrix no de que decía, Steam sí, Steam -boiling. Voy -boiling que Steam. decía bueno eh, sorprende un poco no o él se sorprendía y, y lo ponía y eh, bueno nos viene a decir que la próxima la próxima distribución es basada en arch se ha comido no se ha comido un poco todo en poco menos de tres años todo lo que era ubuntu y, y ubuntu básicamente ubuntu sí, y Mini, sí. no básicamente básicamente lo que viene a decir el artículo de, de Kian de kianjo de bueno. De, de, de, de es básicamente eso, es que en poco menos de, poco más de tres años, ha pasado de, de dominar eh, Ubuntu y Derivadas a, se, a dominar eh, ARC y derivadas. Eh, de hecho, entre ARC y, y Manjaro se comen casi casi más de la mitad de, de lo que es esa encuesta. Sí, ¿eh? sí, han arrasado. Han arrasado. Mucho Totalmente. más ARC, que es lo que a mí me ha, me ha sorprendido. Sí, sí. Eh, yo pensaba que, a, eh. que Manjaro eh... Bueno, por pues la facilidad de uso que tiene, ¿no? Es, digamos, la, la versión facilona, de comillas, de, de, de instalarte Arch. Sí. Eh, pero mucho más Arch, eh, la subida ha sido espectacular, vaya. No me lo esperaba yo. Yo la verdad es que, eh, viendo, viendo el, el, el, la recomendación que hizo y sobre todo... Lo que, han estado, lo que ha estado promocionando Valve con el tema de las Steam Deck y que empezar a recomendar eh, Arch o derivadas de Arch para, para el tema de desarrollo no me, no me extraña tanto es decir, la gente eh, parece que no, pero en el mundo del videojuego en Linux ahora mismo Valve tiene un peso mm, tremendo es enorme el peso que tiene Valve y en el momento en el que Valve dice eh, Arch eh, todo el mundo va a estar mirando a Arch. Si mañana Valve dijera, mmm, yo que sé, Mint, todo el mundo miraría Mint. Valve ahora mismo sí, tiene sí, un sí. peso enorme en, en el sí. juego en Linux. Enorme. De hecho, Ubuntu ha reaccionado mmm, personalmente creo que muy, muy tarde. Sí. Ahora se ha apuntado... Sí, ahora cargo ahora de, quiere meter de, el Ubuntu for Games o algo así, una cosa... No sé, pero rara. bueno, ha contratado... Ha contratado eh, algún especialista, no recuerdo quién, eh, para el tema de, de resucitarlo, ¿no? De bueno, se, se, se, cargó, se cargó todo el escritorio, pero sí, sí queremos resucitar él. El... Eh, bueno, podría haber empezado con hablando con Valve, ¿no? De cómo solucionaba aquel problemilla que tuvo con la librería de 32 bits. Lo cierto es que Canonical ahí mmm, no supo no supo ver la jugada. ¿eh? No, no estuvieron yo, finos. No, no, no. Valve yo creo que ahí, ahí se equivocó de punta a punta. Además, eh, yo en el momento en el que vi que Valve reaccionaba como reaccionó, me di cuenta de que, de que los, los, los palos iban a ir todos en otra dirección. Hmm. En ese momento me di cuenta. Bueno, Ubuntu eh, eh, en aquel momento quería No quería saber más nada del escritorio y, y le pesaba, ¿no? Le pesaba el tema sí. de, de tener que ir a Estaba arrastrando más preocupado po, por, por la integración y todo eso. Que, ¿no? Sergio pregunta en el chat si se puede hacer el chiste de peso del barrio y, y Gabe Network. Sí. Bueno, no, no sé qué chiste <risa> es, pero. Gabe ha no, existe... adelgazado, ¿eh? Ah, sí. No sé, me no digas? Sé, ¿eh? sí, sí, sí. En la última entrevista que estaba en Nueva Zelanda estaba hecho No un pincel, ¿vale? Pero, pero se le notaba que se estaba cuidando Bueno, es que Los años no pasan en balde Pero es una foto el, reciente, el, el, a ver el gordo, <risa> el gordo siempre será el gordo Ah, pues si esta foto reciente sí, sí que ha bajado, ¿eh? Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Bueno, esta es del 2020, no esta... eh, Sergio pregunta si ya puede sacar la antocha Y la lanza, venga, dale, dale, Sergio Eso estamos Después. esperando <risas> a las cañas <risas> no, a ver eh, eh, lo que lo que estamos hablando básicamente es eso, es de que eh, aquí en jugando en Linux, yo creo que eh, por H o por B además, creo que todos lo sabemos al final, en el, en el fondo, todos sabemos todos sabemos que, que el juego en Linux, ahora mismo no es en el futuro lo que pasará, porque nadie sabe lo, en el futuro qué es lo que va a pasar, pero Ahora mismo el juego en Linux eh, va a pasar sí o sí por, por Proton. Por Proton. Sí o sí. Más que nos pese. A lo mejor nos gusta más. A lo mejor nos gusta menos. Pero es que no va a haber otra. Es decir, o, o pasamos por, por Proton o, o no vamos a pasar. Sinceramente. Y, y es así. No nos guste o no. Entonces yo creo que el, el, apoyar, el apoyar a un sistema como puede ser SteamOS es 3.0 que al final no es más que una derivada de Arch al final es eso, es decir mmm... bueno, va a ser va a ser, según lo que me he explicado va a ser mmm, más profundo de lo que, bueno va a ser una imagen no va a estar basado bueno, sí. en, en actualizaciones pero eso es la actualización del sistema, pero el, el sistema por debajo es Arch, al fin y al cabo ¿Me entiendes? Bueno, pero va a tener la, el root, ¿no? ¿Lo va a tener solo lectura? Bueno, sí, vale, de acuerdo. Está, va, a estar, va a estar cerrado. El sistema en sí, es, sí. Va, a estar, va a estar cerrado. Pero es, yo entiendo el, el, el, el hecho y el por qué. Y es porque Valve lo que quiere, lo, no, quiere, no quiere realmente que sea un sistema de escritorio. No está pensado para que sea realmente un, un sistema de escritorio. Lo que está pensado es para un, un, un sistema para... Poder utilizarlo en una Steam Deck. Que al final es, es su cometido. Y la, la forma más eficiente que han encontrado para poderlo hacer es esa. Es lo que yo entiendo, al fin Es la que deben de... Para una máquina así, es la que deben de usar. Claro, esa es otra. Pero no deja de ser un arch. Al fin y al cabo, sí, por debajo sí, lo, bajo, sí, sí, lo sí. que corres es un arch. Es así. Es, no, no es ni más ni menos que eso. Uh -huh. Entonces, pues eso. Eh... Yo creo que, eh, tal y como está ahora mismo la situación, eh, y más que nos pese, tenemos que pasar por Proton y tenemos que pasar por, por hablar de juegos oficiales en Proton. Y creo, creo que no es mala idea. A ver, por ahí están diciendo, bueno, es que si vais a tener que hablar de todos los juegos soportados en Proton, se os van a caer las manos. Vamos a ver, no, no, no nos volvamos locos. Eso, no confundamos eh, las cosas. Eh, Igual que no hablamos de todos los nativos que salen en el lino. Efectivamente. A ver, el tiempo nos da lo que nos da. Eh, todos tenemos nuestros problemas personales, todos tenemos nuestra vida, tenemos nuestros trabajos, nuestra familia, todos sabemos que esto es un poco en plan, pues eso, no somos profesionales profesionales porque no cobramos ni comemos de esto, ¿vale? Somos un medio un poco más amateur, no, no estamos al... A la, a la que salta, como pueden ser otros medios, ¿vale? Sí. Pero hacemos lo que podemos dentro de nuestras posibilidades y dentro de nuestras posibilidades, pues, eh, hablaremos de los juegos que nos parezcan interesantes, como es lógico. Obviamente, si sale un Super AAA que es compatible compatible y, y soportado por Valve, con Proton, no vamos a, a dejar de hablar de él. Por supuesto no. Eso es así. Por supuesto, ¿no? Eso es así. Y si vemos un jueguecillo... Eh, pues eh, Indie, que también nos llama mucho la atención y está en la misma situación, pues haremos lo mismo, eso tenedlo claro. Ya yeah. <ríe> tenemos a aquí unos, un comentario de, de Serjor. Venga, vamos bastante. Lo voy a leer si nos importa. Y básicamente pone. Eh, esto, a mí me da un poco de miedo que Gel sea un blog de Valve, sinceramente, porque tristemente es el único sitio donde hay movimiento. Si hay juegos libres que sacan releases, pero de cara, sí, sí, hay juegos libres que sacan releases, pero de cara a sacar noticias, a día de hoy es lo que diga Valve. Eh, nueva release de SteamOS, nuevas versiones de Proton, nuevos juegos Steam Deck Verified, pero no ese es un gran problema. ¿Qué queda después? Digo para, digo para contenido regular. No sé, a mí no me gusta el escenario y que conste que me voy a hacer eh, con una SD, o sea, con una Steam Deck. Vale, bueno. yo eh, ese punto de vista también lo entiendo. A ver, eh, que vamos a tener a, a hablar de, de, de muchos juegos soportados por Valve y de muchos juegos soportados por Steam Deck y vamos a hablar de todo eso, pues pues te voy a, tengo que ser sincero, sí. sí Sinceramente, sí. Pero mmm, tampoco... Yo creo que tampoco debemos de dejar de lado el resto. Es decir... Eh, no, no. Debemos de poner también mucho, mucho, mucho el foco en juegos que salgan nativos. Sí. es decir Sobre todo, creo yo. En mi, en mi caso, claro, yo, claro. Yo, yo considero que sobre todo. Claro, claro, claro. A ver... De, en una primera remesa va a, nos, va, nos van a venir Muchísimos juegos ahora mismo Soportados mediante Proton Y va a, va a ser un poco Locura ¿eh? en este sentido Pero yo considero que Poco a poco y conforme vaya pasando El tiempo eh, Irán apareciendo además Juegos mmm, nativos Además para, para Tanto para Steam Deck como para lo que es El tema de Linux en general eh, el hecho de que sí dime, dime. Mira, perdona que te interrumpa en un primer momento yo creo que, que debemos tomárnoslo con calma y, y con cierta eh, prudencia. tranquilidad sí. prudencia efectivamente porque si va a haber una avalancha de juegos en Proton vamos a pero no, nos vamos, en no nos vamos a volver locos sí. no, no, yo claro, entiendo pero... que, hay que hay que ser precavidos eh, eh, cómo se van a certificar qué es lo que va a venir oficialmente eso lo tenemos que ver tranquilamente y sin volvernos locos yo creo que, que tampoco va a haber mucha diferencia de lo que estamos haciendo, noticias de Proton noticias de la Steam Deck tal vez sacar algún juego tal y mucho juego nativo, mucho juego libre yo no creo que en un futuro cercano vaya a variar mucho eh, la página Haul, no que va por ti yo yo creo que va a variar a lo mejor al principio cuando lo, Es lo que comentaba sí. Pato antes, que al principio, pues, obviamente, pues, va a venir la noticia. El día que salga, prefiero el día que salga de la consola, ¿no? Sí, sí bueno. que empiecen a decir, no, he soportado oficialmente y tal, y no sé qué, y lo flipemos un poquito al principio y, vale, va a haber bastantes noticias de eso, no nos vamos a engañar, pero luego es, es lo que tú dices. Luego, con el tiempo, pues, se irá normalizando ah, y es más que... o menos iremos haciendo lo que lo que estamos haciendo hasta, hasta ahora. Es más, eh game on Linux, gaming Linux. Sí. Eh, cuanto habla ya de juegos que funcionan muy bien en Proton, o sea, ya no no hablan ni de oficialmente. Sí, sí, no. Que eh, yo ahí ya por haber más menos gaming y más Linux en general. Bueno, y si, eh, y si hablamos de y si hablamos de de de, de todo, sí, de Wolin Steam Steam está a todo todos los días metiendo sí. metiendo caña con Proton, Proton, Proton, Proton, sí, no habla casi este, de, de nativos pero no tiene claro, su visión es Proton, sí, protón. sí. sí. O sea, no, no... Pero bueno, si lo preguntas a él y te lo dice claramente, no te anda con sí, sí, sí, no sí, te sí, anda no. con historias, ¿eh? Yo he entrado en su en su Matrix y de vez en cuando pues he eh, charlo con ellos y, y no tiene ningún problema. O sea, no, y bueno, es una una opinión respetable. Digo sí, que bueno, dentro, sí. de, dentro del panorama, dentro sí. del panorama, eh, personalmente veo jugando el Linux como la postura más conservadora. <risa> sí, la verdad que sí. sí. De sí. hecho llevamos mucho tiempo dando la vuelta a este asunto, pero creo que coincidimos todos. Creo que coincidimos más o menos todos no. en, en la misma opinión. Si no sé, a lo mejor no. Eh. A lo mejor estoy hablando demasiado. No, no, no. Yo creo, yo creo que todos más o menos eh, tenemos un poco claro, tenemos clara la visión que, que tenemos sobre jugando en Linux y sobre todo sobre, sobre el juego en Linux que queremos promocionar. Yo creo, yo creo que lo tenemos bastante claro. Lo que pasa es que siempre tenemos, bueno, como es lógico, eh, todos tenemos nuestro punto de vista y todos tenemos nuestra forma de ver las cosas, pero al final, en el, en el fondo, yo creo, pienso que en el fondo eh, todos estamos un poco de acuerdo en el tema. Eh, creo, creo que... Sí, no hay, no hay no. mucha discusión entre no nosotros mucha, por ese no tema, ni, ni mucho debate. Más o menos lo tenemos todos bastante bueno, Sergio, claro. Sí. A ver, Sergio, cuando sí. digo conservador me refiero sí. a que hemos sido muy, muy prudentes. Muy sí. prudentes. Sí, podíamos, sí. Desde hace un tiempo podíamos haber empezado, eh, porque se adivinaba lo que venía, y podíamos haber empezado a hablar de juegos que intuimos que van a salir, juegos que sabemos que porque están todos los vídeos, porque está en, en todas las promociones de Valve que van a salir con certificados y van a salir, digamos, en ese anuncio, en ese... ¿no? Banners es que, que es, te van a venir es, estos es, juegos es, es, con Las propias editoras. Las propias editoras. Y podríamos, las, haber, podríamos haber empezado a sacar empezado un poco y hemos sido muy, muy prudentes. Faltan 10 días para febrero, ¿no? Y fíjate sí. cuando hemos decidido <ríe> que abrimos un poco... Un poco el melón. Sí, abri, abrimos un poco más las la, la, la puertas, ¿no? De lo que es el juego en Linux. Pues nada, lo... Y personalmente, lo... Y personalmente sigo teniendo mi... no digo... Muchas dudas. Muchas dudas mucha duda de dónde va a llegar esto. Y esto va a ser... ¿De, de, el... de llegar ¿De llegar el qué? ¿Hacia dónde va a llegar sí, el, el si juego? Si nos vamos limo. a embarcar ah, en esto sí, y luego si no, no va a ir en esto, si, si exactamente, si vamos hacia el cielo o si vamos hacia ah, si el infierno. De pico. Ya, a ver, ¿te refieres a, a Porque a lo que no, se no se va a haber... Una cosa la tenemos que tener clara, no va a haber un término medio en este asunto. O sea, ¿o yo, yo, sin embargo, esto no, triunfo? Pues, o esto pues triunfa. yo creo que no, ¿eh? Yo creo que, ¿Sí? yo creo que no va a ser ni blanco ni negro, ¿eh? Al final, ¿no? Yo creo que yo, mi... mi, mi, mi Postura personal, yo creo que al final Proton con, con juego nativo va, va, va a coexistir durante bastante tiempo, ¿eh? es, es lo que yo preveo. Yo espero que así si sea. Día, vamos. Y si un día dice Valve que esto no. y deja de invertir en Proton. Mm, se, habrán venía... pegado, se habrán pegado un tiro en la cabeza directamente. O, o no, es que, a ver, si imagínate que no les va bien con el tema este de este Steam Deck. A ver, ahora hay muchas reservas, hay mucha expectación, hay mucho, pero eso tiene que tener una continuidad. Si luego la gente pues eh, resulta que eh, se compra esas consolas eh, y, y empieza a meterles Windows o cosas por el estilo, al final estamos en las mismas. Eh, no sé, eh, depende cómo, cómo tire Steam Deck. Si Steam Deck es un exitazo, pues seguramente pues a nosotros obviamente nos va a beneficiar. Pero aún no está muy claro, aún está muy claro. Hay, hay gente por ahí, ya he leído comentarios de gente que no les acaba de convencer, desarrolladores. Y... había una encuesta, ¿no? Sí. Sí, yo lo he visto yo esta mañana, una, hay una encuesta mm. hecha eh, en la GDC, si no estoy equivocado, en la que... Es un porcentaje, no sé si llega, creo que no 17, llega ni al 10%. 17%, 17 cree que es buena idea. Ah, otro 17, pequeño ¿verdad? por ciento, otro pequeño por ahí. dice que sí, no. pero hay, hay mucho y pero El resto que dice que no sabe, no contesta. La mayoría no sabe, no contesta. Pero es que toda esa mayoría está en la expectativa. Es decir, eh, sí, yo cuenta? he visto el resto de la encuesta y tampoco casi toda igual. O sea, casi si toda todo va... lo mismo. Por eso te digo Ahora, que... si te va al juego móvil o al juego el navegador que no supongo que será no sé por qué hay tanto boom eh, bueno pues ahí sí parece que mucha gente está habría que ver esa, esa, esa encuesta en, en, en qué términos ha hecho vale mi, mirar el chat por favor José María Dum dice y la importancia de los ports deja los dejamos de lado portón es la solución para algunos pero no será para todos yo no los, no los pienso dejar de lado nunca. Siempre intentaré insistir en ellos. No, no, hombre. A ver. Y, yo, y, yo, yo, y promocionarlos yo, yo, por delante. Yo, le doy, vamos, yo, yo, o sea. lo, yo lo pongo por encima, sí. Sí, sí, sí. sí. Y... A ver, hay un, hay, un tocado, hay un tocado que nunca, nunca hemos eh, hablado sobre esto, del tema de los ports. O por lo menos, que yo, que yo recuerde, creo que no lo hemos hablado nunca, por lo menos en vivo. Eh, el tema de los ports tiene su lado negativo. Y es que. Eh, y creo que todos tenemos en la cabeza eh, algún ejemplo de esto. Um, los ports eh, han estado funcionando relativamente bien, pero en el momento en el que eh, el que crea el port o la editora cambia de postura, cambia de, de bando, cambia de eh, jefe, en fin, de lo que sea, resulta que el port empieza a ir cada vez peor. Es más, hay veces que los ports empiezan a, a petardear bastante porque la tecnología gráfica avanza, porque los sistemas cambian, etcétera, etcétera, y llega un momento en que Mucha gente además lo sabe eh, y, y creo que todos conocemos algún tipo, algún ejemplo de este tipo. Sí. Yo hace ejecutas, poco he tenido uno. Eh, el Tomb Raider original. Bueno, el original tú, de 2013. Tú ejecutas ese mismo juego con Proton y, y vale. va pues eh, no, no, no es que vaya mejor, es que va muchísimo mejor. Entonces hay sí. una diferencia de calidad absolutamente increíble y brutal. con respecto... Ya te digo, son, son ejemplos que hay y que se, y que se están dando. Y que se están dando. Sí, Entonces, sí. es un arma de doble filo, un port, en ese sentido, porque en, eh, en el momento en el que tú un port no lo cuidas, no lo mimas, no lo avanzas... Sí, si lo sacas y, y, y lo dejas ahí... Pff, y, pues... lo ejecu y ejecutas mejor el juego mediante una capa de compatibilidad que, me que mediante un supuesto um, ejecutable eh, original o, o, o nativo. ¿Qué? Nativo, ¿Sí? ¿vale? Eh, en ese momento tenemos un problema. Y tenemos un problema porque la imagen que da el juego, que, se supue que supuestamente eso es el nativo, con respecto a un juego que no es nativo, no es, no es la imagen adecuada. De hecho, es lo, que está, lo que estás haciendo es perjudicando la sí. imagen. Es lo que yo sí, sí. a donde yo quería llegar. ¿Vale? Entonces, los ports, siempre y cuando son buenos ports y están soportados bien, eso es un. Es un uh, un caballo de batalla que yo creo que sí merece la pena dar, ¿vale? Mm. Eh, pero los ports... Porque sí, no. Porque sí, no. También eh, creo que eso lo hemos hablado alguna vez y, y algunos colaboradores nuestros saben mucho del tema. Hay eh, ports y hay ports. O sea, si tú diseñas un juego del día uno eh, con sus librerías, con su entorno y demás, pensando en que sea lo más compatible y lo más fácil a la hora de portarlo, o lo mismo que con un juego únicamente en Windows y ya veremos luego cómo lo voy ¿no? portando a otros sistemas si, si llega el momento. Hmm. Eh, bueno, ahí ayuda también lo, los motores, los sí. Unity, Unreal... Godot, por supuesto. Si tú ya tienes eh, desde el principio, claro que vas a hacerlo para, para varios sistemas y lo adaptas, siempre va a salir mejor. Incluso con los motores, sí. ojo, eh, incluso con los motores. Que, que es muy típico que, ver, eh... por ejemplo, que de, de, de desarrolladores que dicen, no, eh, primero lo vamos a desarrollar para Windows y sí. después, eh, cuando lo terminemos, entonces nos vamos a poner con el port de Linux, claro, y luego te encuentras o, con o problemas. mejor aún. Le doy al botón de, de Unity que pone... Sí, y ya está. Y, y no <risa> es así. ¿eh? Exportar a Linux. Sí, a ver, a ver funciona muy que bien, que voy... conste. Funciona muy bien, pero no hace milagros tampoco. Ya, pero botón. mira, desde que llevo hablando con desarrolladores el, el poco tiempo que llevo aquí, eh, ¿ya he tenido alguna experiencia de...? de, de, de, de bueno que me hablan de, no, nosotros eh, trabajamos en Windows, trabajamos en Mac, pero bueno, cuando llega el momento pues le damos al botón eh, y como sabemos claro, y, y luego sí. te dice no, es que nos estamos encontrando con muchos problemas pero eso no, eso no es un port, eso no está pensado, eso es bueno como el, sé que el motor me lo va a dar o me lo va a preparar Sí, debe pensar bueno. que es lo mismo que exportar con Avi o exportar a, a MKV sabes le, le cambio el rollito y ya sale para un lado y para otro sí claro, o sea, pero sí. Eh, pero si yo desarrollo mi eh, bueno en Windows con las librerías de Windows pensando en Direct y ta ta ta y luego digo ah pero cuando exporte a Linux exporte a navegador no sé por poner otro ejemplo resulta que tengo que usar estas librerías GL y tal, y uff, empieza aquí, a, ¿no? Como dice Pato, a petardear esto. <risa> y luego que utilizan muchas veces, eh, problemas que utilizan muchas veces eh, plugins eh, y assets de, bueno, de terceras partes que no tienen soporte y se encuentran, pues, que cuando le van a dar a cuando quieren convertirlo a, a Linux, pues que no funciona por culpa de que esos complementos que, que han escogido para desarrollar su juego no son compatibles. O sea, eso ha pasado un montón de veces. No voy a decir ejemplos porque, porque no, pero conozco bastantes. Sí, yo, y yo también. ports port nativos, muy bien, pero... Ports nativos también hay que saber hacerlos muy bien. Te tienes que, es que y, te tienes y, Ojo, que... Eh, es lo que ha dicho, es lo que ha dicho Valve. Si, si, si, si miráis, veis nuestra noticia y sí. miráis el, el frequency, Answer Question Lo dice muy claro. Eh, perfecto. No da igual que uses Proton, que lo haga nativo. Si desarrollas, tienes experiencia y desarrollas bien a nativo, adelante. Pero siempre será mejor, digo yo, ¿no? Sí, no sé. pero lo dices sí, sí, claro, lo que no, lo que a lo mejor es peor es lo que estamos diciendo, ¿no? Pues bueno, confío en que la aplicación sin saber, sin saber de ese sistema, sin saber de cómo funciona un Mac, cómo funciona un Linux, cómo funciona, ¿no? Pues bueno, me tiro, tiro para adelante a ver por dónde sale esto, que seguro que el programa me lo arregla. Y como dice Pato, a lo mejor luego resulta que en Proton funciona mejor. O da menos problemas, ¿no? O da menos problemas. Es que ya no es un caso ni dos. Es que son muchos. Muchísimos. Son muchísimos casos ya. Lo que llevamos vistos en los que Proton sinceramente le saca los colores a, a un por nativo. Mira, y y eso, yo... eso es doloroso. ¿eh? O sea, a mí me duele ver cómo un desarrollo que se supone que es nativo y que debería de funcionar eh, muchísimo mejor que mediante una capa de compatibilidad, resulta que se arrastra. Y sin embargo, con la capa de compatibilidad vale fábula. Sí. Y eso debería es, ser al revés. Debería, ¿Debería ser al vez? revés. Sí. Es, es lo que dice, dice Beider. Vamos a ver. Eh, si tú pretendes que sin cuidar lo que estás haciendo eh, tu port, eh, no te das cuenta de que en las tripas tienes eh, algo que luego no va a, a funcionar bien en otro sistema operativo eh, no, te, no, te, no te metas en esos berenjenales es decir, eh, vale, la intención está muy bien pero chicos, creo que Valve lo, enfo lo enfocó bien en el sentido de decir bueno, no te compliques la vida si no sabes hacerlo bien no te compliques la vida, métete directamente a Bruton aprende a manejar las tripas luego de Linux y si quieres ya te metes luego con Linux. Pero no te metas... De, o de confía en a alguien tener... que controle para que te eh, ayude. Efectivamente, efectivamente. Es que, ¿recordáis, recordáis aquel famoso eh, portador de videojuegos llamado Mark de Feral. Sí. Ah, ahora está en Unity. Leíste ahí sí. la carta que, que, ¿no? que, que escribió que en las redes. Me suena algo de eso, de... pero no recuerdo. Si sí, lo leí hace ya mucho sí. tiempo, no recuerdo. Hace, bien. hace bastante tiempo, cuando salió este, este de bueno, de los eh, al principio, ¿no? La polémica de Proton, por qué Valve apoyaba tanto Proton, por qué no los nativos y tal. Y contó. Bueno, ahora trabaja en Unity, ¿no? Eh, es uno de los desarrolladores de, de Unity para, para Linux, ¿no? Eh, y habló de, de que, bueno, eh, fue una pesadilla trabajar en Feral, fue una auténtica y horrible pesadilla, y lo y lo, lo, lo confesó, o sea, lo, por más que se esforzaban, y si, creo que Feral, no sé, no sé si ha habido algo, bueno, quitando Valve, si ha habido alguna compañía que haya, que haya esforzado tanto en, en que los ports cada vez fueran mejores, ¿no? mejores herramientas mejores eh, eh, y, y bueno contaba que, que, que no había manera no había manera de siempre había algún fallo siempre un fallo en, en, en, en todo que no podía ¿no? Desde, desde problemas con, con, con driver a cualquier ¿no? de diseño en el juego de digo diseño en, en, en, internamente no sí. a la hora de digamos, traducirse por había había situaciones, eh, eh, callejones sin salida que no podían, ¿no? Eh, y lo confesó, dijo que, que, que Protón era pues eso, era una, una, un, un rayo de luz no que, que habría a lo que él había vivido si, si yo creo que daba a entender que si Protón hubiera estado Igual de Maduro cuando Feral, quién sabe si los si los si lo ports hubieran estado basados en proto. Pues es eh, bastante probable. Lo mismo que está haciendo ahora, lo mismo que está haciendo ahora Val con su con su juego, ojo, eh. El, el, sí, el, el, de X el, ¿no? El Natif el nativo este que, que, que se, ¿no? Que realmente lo que está es, pues bueno, de, de cogiendo a Dira X y traduciéndolo a, a Vulcan, ¿no? y resulta que va como un tiro pero como un tiro eh y, uh -huh. y, y no tienes que hacer y, y no tienes que hacer mucho más entonces imagínate que, que no que hubieran desarrollado ese es a partir de ahí eh, dijo que fue muy difícil fue muy muy difícil portar los juegos de esfera sí. Que después veías, tío, que tardaban meses y meses y meses y no daban acabo cabo dijo "Oye, sí, sí, pero sí, ese juego ya salía sí, sí. hace un año y medio, tío. Me vienes pero ahora ves, con y... el juego y quieres ganar dinero con él. Y, y, y no solamente sí. eso, sino que luego salía el juego y resulta que no era compatible en red con, con el resto de versiones. Sí. Es decir, no tú podías jugar nada más que con los de Mac y con los de Linux, porque los de Windows no eran compatibles. Pff, no sé, chico, eh, da que pensar, eh, da que pensar y ahí volvemos otra vez al tema de buenos y malos ports es decir un port que te lo sacan año y medio después encima no puedes jugar en red con el resto de plataformas ya te digo. etcétera eh, qué quieres que te diga y quieres sacar dinero con él y qué a... ¿y y cuando ya está todo el pescado vendido básicamente porque qué queda para vender y, y, y no sí. solamente eso, lo peor es que ahora coges, te descargas ese mismo juego y lo ejecutas mediante Proton y va a las, mismas, a las mil maravillas. Mejor sí. incluso que con, sí. que con... y en red. En el nativo. Y en red. Nos está comentando red, aquí red, sí. hace un rato, bueno, eh, José María nos está comentando que, que habría que fomentar el interés por portear bien un juego, dar el beneficio de que merece la pena el esfuerzo y rechazar que se hagan mal hasta el punto de que retiren los malos ports. Eh, eh, eso es complicadillo, porque muy, si tú ojo, le dices a un eh, desarrollador eh, que le van a retirar un port, por no, no, no pero, sea... pero quizás pero quizá no se lo certifique Valve. ya Porque Valve te va a certificar que el juego funciona correctamente. Yo no sé si, aunque sea sí, nativo... Hay, hay cuatro o cinco puntos que verifican ellos y si no funcionan en los cuatro o cinco puntos, no te lo... Hmm. O por lo menos no le, no le dan... Nativo el, el... o Proton. Supongo sí, sí, que, sí. Que, que, que ahí no habrá distinción a la hora de... Pues supongo que no, pues supongo que no. ¿Y más palo que ese? Ya, eh, ahí el tema está, a ver, el tema está el, el fomentar el interés por el portear bien el juego, bien, de acuerdo, pero... Eso tiene que tener eh, una contrapartida, es que... Ya, pero el problema, el problema es qué contrapartida va a tener, porque hablamos de que... Mmm, ¿Cómo, recono ¿Cómo le reconoces a, a un estudio un buen port? Es decir, un buen port va a funcionar independientemente porque el juego va a funcionar correctamente. Si, y, y, y, si, y si no es un buen port y lo, lo ejecutas mediante Proton, va a funcionar igualmente. Eh, un mal port al final lo vas a ejecutar con Proton a, al final y y no sé qué penalización va a tener en ese, en ese sentido siempre que, siempre que funcione bien sí. eh, el esfuerzo el esfuerzo de, de portear bien no sé no no lo veo no termino de ver claro esa o no termino de tener clara esa idea es que el tema es que si te produce demasiado esfuerzo es eso, hay que entender claro. al desarrollador eh o sea, yo voy a y, lo, aquí. y los estudios que los estudios que han portado para para Estadia ¿Ves? Eso es otra. Pero es que Stadia tiene un, tiene un tiene otra cosa. Y es que Stadia es una plataforma única. Es decir, no, no estás desarrollando realmente... Eh, como que si es... una plataforma única también, ¿no? Sí, en este sentido sí. Tiene una imagen de eh, un eh, tema vale, vale. Te, te, te, lo compro, te lo compro. Te lo compro. Vale, ahí sí. Ahí sí. No Yo sé. Es Esos eso, grandes estudios les cuesta vamos levantar un teléfono y decir ponte a hacerlo Sí, no la verdad es que al final va, va, va a terminar siendo eso ¿eh? yo creo yo vamos yo de mi punto de vista eh, a poco que la Steam Deck tenga tenga éxito al final va a ser eso no sé qué tal estará funcionando esto esto de estadia ¿eh? pero creo pues, que no les va muy lo, bien por lo por lo último que estoy leyendo bastante mal de hecho en la, en la, en la encuesta que hicieron en la GDC de la que estábamos, hemos estado hablando antes eh, uf, uf, el uf. tema de Stadia creo que los ponían a, a todos. ¿Alguno decía ¿El qué? ¿El qué ¿Eso ¿El, que es, que... es eso? <risas> ah, otra cosa que se me antes, no quiero que se me pase eh, en, la, en la misma encuesta aparecen eh, también encuestas de, sobre desarrolladores para la ARV, para la realidad virtual y no sé si os habéis dado cuenta del fiasco tan grande que ha sido la, la realidad virtual hasta ahora, ¿eh? Porque eh, según... ¿Qué asco um, dónde? En, en, la, en, la Oculus...? En, en temas de desarrollo, vamos a ver, me explico. Según lo que yo he visto en la encuesta, o lo que ha dicho, lo que dijo Equianjo en, en Steam, eh, el 40 o cuarenta y tantos largo por ciento de los desarrolladores que el año pasado desarrollaron un juego para la realidad virtual, este año ya ni se lo plantean. Sí, sí. Pues sí, eh, mira, para mí eso es un, es un, un indicador bastante bastante serio. ¿eh? La realidad virtual es algo que está ahí y que necesita que pase algo más. Que baja de, de precio. Que, pues, necesita, que, bueno, es lo que necesita. Bueno, Básicamente. Que baja de precio, la Oculo está por debajo del de, de bueno, precio. Sí. Creo que les van a... Les van a... Competencia sí. le va a meter mano, ¿no? Porque... Sí, están sí, Está vendiendo por bajo. Rompiendo, por rompiendo un poco el mercado y conociendo de dónde viene el óculo y quién es el dueño de meta. Mal asunto, ¿no? Malo, malo. Malo, malo. Eh, Sergio dice una cosa, ha dicho antes una cosa. Eh. Dice, después de lo que... A ver, un momento que, que leo el... Valve el... no puede dejar de invertir en Proton después del, anu del anuncio de Microsoft. Bueno. Eh, Sabéis que lo de Microsoft es sencillamente que, que eh, ha comprado a, a... Activision, ¿no? O, sí, ah, Activision, perdón, Activision eh, y todo eso. Se, se, me, se me ha ido el micro. Activision, Activis uh, Activision Blizzard, ¿vale? Uh -huh. con, junto con todos los estudios que hay por debajo, ¿vale? Eh, entonces. Eh, Microsoft se ha quedado ahora mismo con un pastel muy, muy, muy grande. Y eso supone además ciertas, ciertas amenazas para, para ciertos... para ciertas compañías, ¿vale? Eh, entre otras, pues mucha gente está diciendo que, que, bueno, que Valve puede empezar a tener problemas en el, en el momento en el que Microsoft diga, bueno, pues eh, esto me lo quedo para mí y, bueno, es mi juguete y y me lo llevo para mi casa. Y dejé a los demás un poco con el culo al aire. Entonces, eh, no sé de vosotros qué pensáis sobre eso. Hoy ha salido el jefazo de, de Microsoft, Phil. El eh, de Xbox. El de Xbox, sí. El de la... Phil, Phil Spencer, sí. Eh, hablando un poco de, de que... ¿Quiénes son los buenos y los malos ¿no? de la industria del videojuego? Yo no he, no he visto la noticia, y, pero y me, casual, me lo vuelvo, Casualmente, me lo vuelo. casualmente eh, dice que, que, que Sony y Valve son, son los buenos, ¿no? Junto con ellos, se, se da a entender, ¿no? Eh, claro, que precisamente son las dos compañías que quizá eh, pues, por temas de competencia Quieran guardar la apariencia y decir, no, no, si sí, nosotros, este grupo, somos los que vamos a tirar del videojuego hacia adelante, ¿no? Eh, bueno, es un poco, es muy gris la operación. Yo personalmente la veo muy gris y, y efectivamente puede ser un, un futuro uh, para Valve y Sony, ¿vale? Sobre todo, yo creo que sobre todo para Sony. Difícil. Microsoft se ha hecho con un pastel... Eh, gigantesco <risa> ha dejado la migaja <risa> ha dejado la migaja y y vamos a ver cómo encaja eso el caso que microsoft dice que aquí los malos son google <risa> amazon creo que dice sin sí. eh, meta meta o sea sí bueno actores actores que se act las big Tech no las, básicamente las no la competencia en videojuegos sino la competencia en todo lo demás Claro, Porque pero no bien, se incluyen ¿no? ellos, que es lo gracioso, ¿no? O sea, bien, ellos tienen la trayectoria con Xbox con su, ¿no? Con sus otros estudios que siempre han tenido. Sí. Han tenido quizá más experiencia, ¿no? Con, con en tema de videojuegos, pero, pero también es un elefante demasiado grande, ¿no? Y se ha metido con todo. Que un día le corta el. Dicen que no, que juran y perjuran que. Que ha hablado directamente con, con el de Sony. Eh, no va a haber exclusivas, todo va a seguir igual de bien. Eh, Call of Duty para todo el mundo. Pero, ¿quién me dice a mí que dentro de cinco años nos dice no lo que tú dices, Pato? A pasar sí. por mi tienda, dice, ¿no? Chao. <risas> Hasta luego. Venga. Y ahora que tengo <risas> los 100 estudios míos, aquí os quedáis. Y a ver te ya ves que le tose no es solamente eso sino que le dé por sacar nuevas IPs empiecen a funcionar por su cuenta y digan no no eh. las nuevas IPs ya son nuestras ya todo esto va pase y y ahí os quedáis con las migajas y entonces claro tanto Sony como Valve van a estar un poquito a verlas venir Dice que Sony y Valve son gente de fiar. Sí, sí. bueno, sí. Se lo dicen eh, ahora. Ten, esa es la palabra. Tienes a, a tus amigos <risas> cerca y a tus enemigos más cerca todavía. Uh, bueno. Yo no sé. No sé qué pensar en ese sentido. Pero bueno, volviendo, a, volviendo al tema de Valve. Yo creo que Valve. Yo creo, que, igual que Sergio, que Valve no, no, no puede dormirse en los laureles y dejar de, de lado a Proton ahora mismo. No, porque realmente pienso que ellos van, quieren construir el futuro suyo propio de, como compañía, lo quieren construir alrededor de Proton. Eso es lo es la, la por lo menos a, a corto y medio plazo, es lo que, la idea que a mí me, me surge. Valve quiere, quiere fomentar el juego en, en, en su propio ecosistema y no depender de, de Microsoft porque realmente la dependencia ahora mismo de Microsoft es, es absoluta y en sí. el momento en el que Microsoft se quiera quedar con el mercado, se lo queda es decir. y aparte es que lo lleva intentando ya desde hace un montón de, de años desde, desde que... sí, pero no se han, no se, no se han sí. terminado de atrever sí hombre, este pero es ahora un paso sí, muy grande, grande. O sea, a, no, no, a mí me chocó cuando vi lo de Bethesda me, me, me impactó <risa> y, y esto ha sido el remate entonces BTS se ha quedado en, en, en nada. Y este, fíjate de qué estudio estamos hablando, ¿eh? Ya. Eh, ahí, ahí sí que. Un, eh, pero, una bomba. Sí, no, eh, la bomba. Bomba esta. Bomba esta, porque, sí, sí, sí. Eh, porque realmente de una tacada se han llevado la mitad del mercado más. Es decir, eh, más que nos pese, Call of Duty es mucho Call, of Call, of Call of Duty. Duty sí. Vale? Y no estamos hablando de cualquier cosa. Diablo, Uf. cuando salga un Diablo 4, es Diablo. O sea, no te sí. creas tú que Diablo es cualquier cosa. Sí, ¿Eh? World Warcraft. Y, de... y Warcraft, pues no veas. Es, es Starcraft. O sea, es que es, es mucho, es mucho. El es tema mucho. de la estrategia ahí, fuah. Bueno, eh, antes de continuar, le mandamos un saludo aquí a Álvaro Fuentes y a Noi. Gracias por estar ahí viéndonos y José María pues nos dice que anda soñando y no entiende no entiendo <risa> <risa> bueno, eh, en fin, volvamos, volvamos eh, en una, una, una cosilla que iba perdona eh, en Matrix eh, Bernat no había sacado el tema ¿no? de, de la Steam Deck y de y y, y, y cómo encajamos, ¿no? Steam Deck y, base, y, y Linux, ¿no? Cuando hablamos de compatibilidad, cuando hablamos de certificado, eh, sabemos si cuando se certifica va a aparecer en toda la tienda, eh, solo en la Steam Deck. A mí también me ha surgido esa duda. No sé, ¿qué, qué, qué pensáis vosotros de eso? Porque sí, sabemos sí. que se puede consultar en SteamDB, ¿no? Y podemos verlo uh -huh. y seguramente en ProtonDB ya estarán ¿Tien? adaptando la página para que salga este, ta, ta, ta, ¿no? En las búsquedas. Sí. Pero... Quiero decir, si yo soy un usuario normal y corriente, que vengo a Linux, que abro mi Steam y no sé más nada, eh, ¿me va a aparecer el icono? ¿Voy a tener algún eh, tipo yo de...? Yo pienso que sí. Yo pienso que, es que, que, sí. que sí. No, no yo... tenemos nada de eso. ¿No, no sabemos exactamente si, si eso se ha filtrado algo, si se ha dicho algo? Yo no, no he oído nada. No he oído nada, pero me... me yo tenía la duda, muy, ¿no? muy que muy lo leí esta tarde y no, no tenía la duda. Me, me, me resultaría súper raro que Valve no pusiera el mismo el iconito de Steam de la Steam Deck justo justo al lado del, del iconito de, de, de Linux. Y de hecho así es como ahora mismo aparece en SteamDB. Si tú te entras en la, en, en la búsqueda de Steam Deck dentro de SteamDB aparece así, aparece el icono de, de, de Windows y el, el icono de Mac, el icono de, de Linux y el, y el icono de la de, Steam de, de la Steam Deck. Eh, yo sinceramente pienso que, que van a hacerlo así. ¿eh? Entre otras cosas, es otra forma. Eh. ¿Cómo? El icono ya aparece. Yo he probado, sí, sí, sí. he abierto el navegador, como bueno está el truquito por ahí rondando. Sí, sí, en, sí. sí. Pues pues yo no no estoy enterado del tema. A ver. Bueno, pues abre el navegador, sí. eh, Firefox por ejemplo. Espera en modo... que comparto la pantalla para que la gente lo vea. <risas> Vamos a ver vale. si, si, doy si, con, si no, doy no con recuerdo el más, era. Eh, a ver, que voy a intentarlo yo aquí. Control, shift. A ver, Mozilla. Bueno, vamos a ver. Dime, ¿qué hago? ¿A dónde me voy? A Steam, ¿no? Hola. Sí. sí Bader. Hola. Vader. ¿Se ha ido? ¿Mm? Creo, creo que algo ha tocado y se ha ido. Sí, sí, sí, sí. Ha <risa> muteado. No, se ha muteado. Creo que está muteado. Ah, pues no sé. ¿Veis de él? No, a mí, a mí, a mí me ha desaparecido aquí de la lista. Solo me sales tú, ¿eh? Ah, sí. Anda. Sí, sí, sí. Pues eso es que se debe de haber caído. Algo, sí, algo me... ha hecho con el navegador. Seguramente cerró el navegador. Ahí, ahí estás. Voy tocando voy tocando los botones y cerró la pestaña. Sí, ya veo, ya. Bueno, pues mira, bueno, tengo control, la ventana, la ventana abierta. ¿Qué hago entonces M. ahora? ¿Eh? Primero, control, ¿Sí? mayúscula, M. No, eso dentro de Firefox. Vamos a dar aquí un mini tutorial de estos que nos vamos a ir sacando ¿eh? próximamente. Ya lo anunciamos. Tendrás más. Eh, y ahora, eh, mira, eh, a, eh, la resolución, ¿vale? Sí. Si quieres, eh, ahí creo que era 900x800. O 910x800. 900, 900 por, por 800. Por 800. Y luego tienes que. Eh, eh, eh, eh, eh, eh. En el nombre ¿Dónde se ponía el nombre? A ver, voy a intentar abrir el que, tenía yo, el que tenía yo preparado Y te lo digo Tienes que poner el agente El agente de Steam Deck El agente nosotros que Ah, pues eso no lo tengo Lo, lo creas tú Mira, si Vale, mira Si le, pones, le pinchan adaptable Sí le da a editar lista. Vale. Vale. Y busco por ahí. Y ahí, ahí Deck. Agrega, agrega un dispositivo personalizado. Okay. ¿vale? Ahí pone, por ejemplo, Steam, el 910x800, si no recuerdo mal. Sí. Y luego, donde pone agente, sí. creo que haya que poner agente. Agente, Steam Deck. ¿Dónde pone agente? Cadena creo... de agente de usuario. Sí. Vale, vale. Pantalla táctil agente Steam Deck. Eh, ¿Lo guarda? Ah, eh, vale. eh, ¿Todo eh, con agente dos puntos o agente? Agente ¿Sí? Steam Deck, como el nombre de la consola. Simplemente no, así. ¿Junto? No, yo creo que separado. Sí, separado, separado. Así. Ah, ¿Dale claro, a guardar. guardar? Sí, dale guardar. a guardar. Venga. Eh, pues nada, cierra ahí, le da la crucecita, lo cierra, le marca. Eh, ponle el nombre. ¿Qué nombre le habías puesto? Al. Steam Deck. Tipo de... Dale ahí, ahí. está, Steam Deck. Y ahora mete la dirección. Eh, este, eh, este... Bueno, la de Steam. La de Store, Steam. Bueno, me en la community, oh. espera. Bueno, Pero... creo que ya te aparece, ¿no? A bueno, a ver, venga. Steam. Estoy, estoy torpe, ¿eh? Perdón. <ríe> es viernes por la noche, ya, ya no regulo. ¿Qué pasa? No es posible. ¿Qué, ¿Qué estoy haciendo mal? Mira. ¿Ya no sé buscar o qué? La steam steam Power, vale. Ok, por eso no me entraba. Vale, estoy dentro. Vale. Eh, debería de ya aparecerte, si pincha algún juego... Deberías, eh, si, si está soportado debería salir, ¿no? Debería de salirte la ficha como si estuviera dentro de, de una Steam Deck. Porque bueno, yo pues... creo que no se ve como la Steam Deck. No, yo es no que lo veía que está, esta, esta proporción, 900 por 800, me parece que es muy cuadrada. A ver. Native. Esto. No, no, dentro de, la, dentro de, de la, Cuando guarda la configuración. Sí. La configuración de. Si me da un segundo, te voy a decir exactamente. Añadir dispositivo Dice... personalizado. Dime, ah, no, no, no, no. Me he equivocado, me he equivocado. El agente. Valve Steam Gamepad Vale, vale, vale No sé por qué había Agente, Valve Valve, espacio, Steam Espacio Gamepad Y quítalo de agente El, Eso Ahí, perfecto Gamepad Y vale. pon 900 900, voy a decir exactamente El 910 Vale la, el otro, el 800, da lo mismo. 900, Pero 10. 910 tiene que ser el mínimo de. ¿Vale? Ok. Venga, bueno, le pues damos. Da, ah, le pone Steam Deck. Refrescalo. Steam Deck, supongo que será así. A ver, vamos a ver. Ahí, Ahí ya ha cambiado. Ahí ya ha cambiado. Sí, ¿no? ya cambiado. Fíjate. Vale, a mí, y ya os dije que el, el, cuando lo probé ayer, el primer juego que me salió anunciado era el de God of War. O sea que a ver, algo se avecina, a, ¿no? a la página principal de la tienda. Sí, sí, sí. Salieron. Me sale Uy, ya sale, a sale diferente, Hot. vale. Estoy viendo aquí a ver si. Mira, por ejemplo, eh, a ver si sale, a ver si recordamos alguno de los que dicen que están certificados. El de Project, el de Project Zonboy creo que, que va a salir. Vale. Lo que pasa es que aquí buscar. Que esto ya, ya varía completamente. Bueno, fíjate, ya aparecen los iconitos ¿vale? con una interrogación. Sí, con el interrogante. No sé si lo veis todos el, aquí. Con el interrogante. Sí. De... Vale. Pero ya deben de aparecer algunos en verde. Y parece que el, el certificado 100%, Mira, ¿no? O sea, con los cuatro puntos, si no recuerdo mal. A ver si sale alguno. Debe de sal a mí me salían Mira, de los proyectos. Salían... Y sí, Project Zomboy va a estar certificado, aunque ahora. Hoy va. Está en la lista, pero fíjate que no sale ahora. Y, y está todavía... A ver, esto está, esto está muy, muy cambiante. Muy y y hoy, es, eh, hoy hemos leído que, que... esto son simples pruebas. Que esto no va a ser definitivo. Que esto bueno, son certificado pruebas que el es... Counter Strike seguro, vamos. O sea, si no está este... Y sale como desconocido hoy. Ayer sí. salían algunos en verde. Uh -huh. y, y vamos, el que... Bueno vamos a dejar esta pantalla simplemente le doy aquí a cerrar el modo diseño, ¿no? Pues ya está pero sí, está interesante el temilla bueno vamos a ver que tenemos aquí algún mensaje más busca el Dark Souls 3, me pone Rick Rook, vale, ahora que cerré la ventana estaba confirmado mayúsculas T eh, impresionante, esperemos un buen futuro. Buenos señores, buenas noches. Bueno, pues buenas noches, José María. Nosotros vamos a estar un, un pelín más, ¿verdad? Bueno, pues nada, continuamos. Si queréis, venga, vamos. Yo sé, venga. venga vamos. Yo no sé cuánto tiempo estuvo cortado esto, pues un ratillo. A ver si, a ver si me creo la Yo creo que ha sido el cambio, el cambio de, esa de ventana. Sí, sí, sí, ha sido eso, sí. eh ha cambio de ventana, bueno seguramente bueno en la tienda se ve muy bien sí en la no tienda sé si, lo... si sí. lo abres como si fuera una Deck. se ve muy bonito, muy bien la verdad es la... que está curraete no sé si lo llegasteis a ver porque como se cortó eh, los que estáis ahí ahora mismo eh, que sois cero <risa> eh, a, ver si, a ver si entra alguno pues, eh, de los que estaban antes y nos dice si se llegó a ver la verdad es que, la verdad es que eh, lo que es la parte de, del diseño de, de lo que será la interfaz de, de Steam Deck, se la están currando bastante bien. Eh, yo creo que les va a quedar bastante chula. Y de hecho, bueno, se supone que es lo que va, lo que va a sustituir a lo que sería ahora mismo, el modo, el modo Big Picture. Uh -huh. eh, de, ¿Y, decir, mal, ¿Y el cliente normal también? Eh, no. Ahí ya tengo yo, mis dudas. Ahí ya tengo mis eh, dudas. Ahí, ahí, ahí yo, yo creo que no. Yo creo que el, el cliente normal va a seguir siendo más o menos el cliente normal, con más o menos retoques, pero, pero va a seguir siendo... Eh, lo que sí creo, eh, ya, lo que he dicho antes, yo creo que sí van a, van a añadir el, el dichoso iconito de, de la Steam Deck, entre otras cosas porque yo creo que les interesa darle publicidad y, y todo eso que salga en, en lo que es eh, en la en la en el front page de, de, de, de la tienda con el iconito de la Steam Deck eso, eso es para ellos yo, yo también lo sí. pensaba así, pero ¿qué pasa si no se certifican tantos juegos? ¿pondrá el iconito? Uh, Entonces, eso de que, que no salgan salga este, como, este como este que salgan este todos en grises ¿eh? permíteme que lo dude <risa> <risa> <risa> bueno, pero había, había mucha euforia yo creo que ha habido un tiempo atrás, en estos meses atrás, vio una euforia excesiva en que se iba a poder jugar en, en la Steam Deck. ¿eh? Sí. Y, y yo creo que, que todavía hay algunos que están esperando que algún anti-cheat mmm, va a funcionar. A ver, eh, puede uf, podría, uf, otra cosa es uf, que uf. lo hagan. A ver, el problema uf. lo tenemos en... Y otra cosa es que lo, a la competencia lo, 20 20 que 20 juego más de interés de que funcione. Pío 20 primeros juegos más jugados de Steam. Y ahí... Ahí es donde cogea, ¿no? La. la todo la el mundo está... Yo creo que todo el mundo está a la expectativa y de ver, de ver sobre todo eh, la acogida que tiene y la repercusión. Es decir... Si Steam Deck eh, al final termina siendo un lanzamiento suficientemente exitoso, muchos de los que muchos de los que están ahora mismo dudando probablemente querrán subirse al carro y ahí es donde veremos eh, eh, ese tipo de juegos, como estamos hablando de que ahora mismo pues por por los eh, anti cheats y todo el tinglado ese no ofrecen el soporte, veremos cómo ese tipo de juegos probablemente se suban al carro. Es lo que yo creo. Pero todo dependerá de lo que... Al final de lo que suceda. Sí, eh, ahora, ahora mismo no está muy claro. No, hay, no, está claro, no está claro. Hay muchas unidades prevendidas, pero eh, vale muchas son el, lo que se suele llamar el consumidor pionero. Que sí, ha, sí, ha tenido sí. mucho éxito en, en ese sentido. Pero luego el consumidor normal eh, le resultará atractiva, les parecerá bien eso ya es otro tema sí eso es otra historia sí que bueno es que yo, coge, yo soy eh, yo soy eh, eh, no soy escéptico en este caso eh, soy bastante positivo pero bueno y eso que ya sabéis que, que yo no, no la he reservado ¿eh? <risa> <risa> ya, me, pero, es que fíjate sí. estamos hablando de eh, estoy mirando aquí los juegos más jugados ¿no? eh, en estos últimos días por irnos un poco Bueno, Counter Strike, que no, que creo que no es un juego para, para la Steam Deck, desde luego. Aunque le han puesto, han, han hecho una, una última actualización para sí, la nueva técnica. Pero la Offensiv le han metido ahí una, un pedazo de actualización para que se pueda ejecutar bien, ¿eh? eh bueno, la han, han puesto, que no lo conocía yo, el, el flick stick, algo, una técnica para de apuntado rápido con con el con el con el, STI, el giroscopio vale mm. con el joystick y el giroscopio eh, bueno hablan muy bien es la primera vez que, que lo he visto vale no no sabía ni que existía y lo han incluido en esta actualización de, de esta semana pasada dota 2 no veo yo dota 2 que vaya a ser no sé lo veo un pelín difícil jugarlo controlarlo con con con mando, Uf, no es decir, oh, claro un juego de ratón y muchas combinaciones de teclas sí eh, uh, battleground que no se le espera rust que sé si sí va a dar no creo que ese sí va a ser certificado con proton no sí apex legends no se le espera eh, grand theft auto ¿Quién sabe? Montones de problemas. Ha tenido siempre ese. Eh, yo tengo el. ¿Cómo se llama? El, el, el ISU de. de Gran Tefauto de, de Proton, tío, y todos los días me llegan dos o tres mensajes de gente que no le va. Wow. Ese no, no, no, no, no lo acabo de ver yo. Sí. Consta que a mí siempre me ha ido bastante bien, la verdad. Pero bueno. A mí me fue bien menos eh, la configuración de, del Steam Controller. Pero no sé. Algo. Y bueno, otro Destiny 2, no sé si... Bueno, New World no se le espera tampoco. Eh, Destiny 2, no sé si ese va a poder ser... Football Manager tampoco sé. Arc, sí. Arc, sí. FIFA 22. No, no sabemos, ¿no? ¿Qué, ¿Qué ha dicho Electronic Arts? A, a mí me ha si dicho de yo Tech? De, del tema de, de Fifa tío que no sé si si, si está en Steam ¿eh? no lo sé eh, sí sí sí está en, está el... en Steam bueno aquí ah. está la lista eh es que yo estoy sí. igual de desconectado que tú o sea ya, ya es que desconecté sí. de, de, de, de los Fifas y esas cosas hace hace mucho tiempo una caja de sacar dinero todos los años sí <ríe> pasa, pasa con... el enlace de el enlace por el por el chat de, de esa lista si puedes bueno, es SteamDB. Me he ido a, a, sí. la, a, la, página, a la página principal de SteamDB. Sí. .info eh, Pero sí, lo pongo. A ver. Igualmente, no sé, ¿qué es que tenemos aquí un 50% de juegos que funcionan, pero para la consola, pues ahí es donde aquí verdaderamente donde están mis grandes dudas. Cuando coges esta lista, ¿no? A los 10, a los 20 primeros... Mm. Mm. Es que después, a ver, una cosa es que ¡Uf! funcione y otra cosa es que luego se pueda jugar correctamente en el Steam Deck. Porque a lo mejor pues está pensado para jugar de determinada manera o que tiene unos menús que están pensados para una pantalla grande y no para una pantalla portátil. Ese tipo de, de cosas es que no, no es solo que, que arranque el juego y, y, y no dé fallos. Hola. Sí, ¿Sí? Sí, sí, Ah, vale, vale, no es que callados, <risa> tío. Me sí, quede... No, a ver. Sí, sí. Sí. Eh... Tiene que estar adaptado, digo me refiero a que tiene que estar adaptado a, para, para una portátil. Y es, es muy, muy difícil eh, el, el tema ese también no La mayor parte de los juegos de PC Están adaptados para funcionar con, con teclado y ratón Luego vas abajo Y es verdad que ya sí hay más juegos Que, que, ¿no? de, que quizás sea Que van a ser compatibles Con el ¿no? Witcher 3 por ejemplo Que ya sabemos que va a ser compatible Bueno en alguna pequeña excepción uh -huh. Y yo creo que en Proton Siempre ha funcionado medianamente bien no sí va muy bien la verdad es que funciona genial. A ver, Antarnet, eh. por ejemplo, otro juego, estoy viendo aquí el 20, Antarnet, un, no sé si sabéis qué juego es, un tipo voxel, un supervivencia de zombie, un, como un Minecraft, pero en plan apocalíptico bastante famosillo, ¿no? ¿Y, y lo que enseñó de su yosida? cómo? cómo? El juego que enseñó Shoei Yoshida en, en Twitter. Eh, ese, ese está en el... Bueno, a ver, que esto, esto se coge los 100 primeros más jugados. ¿En cuánto tiempo? Pero sí, está, está, en, los, está, en, el, está en, los, en los picos de hoy. Está el tercero. El tercer juego más jugado. El primero es uno de cartas que no sabía ni que existía. Eh, Yu-Gi-Oh! Ah, sí, bien? el Yu-Gi-Oh! Ese, es, ese, pues ese, ese es famoso es muy para conocido, las solas. Eh. Sí. sí. Es sí. muy conocido. Y ese mm. sí funciona con, funciona con Proton. Sí, sí o sea, vale. recuerdo. Ese pues, eh, es el top de hoy, por ejemplo. Uh -huh. Parece que en los últimos días el lanzamiento más exitoso de estos últimos días es el God of War, desde luego. El que está número uno. Pues es el World of War eh, que enseñaron el otro día y parece ser, o por lo menos la impresión que da es que va a funcionar bastante bien. Sí, era, era el, el que mostraba el, el desarrollador. O sea... Uh -huh. ha, ha pedido que se lo certifique, ¿no? Y que le ayudaran a... Sí, a sí. Que... Y... Eh, hablando, de lo mío. <risa> hablando de lo mío, el Forza funciona. El último Forza ah, no se sabe ni idea. Supongo que es bastante exigente, ¿no? Eh, o el Cyberpunk, por ejemplo. El Cyberpunk sería un juego sí. que estaría muy bien jugarlo en, en, la, en la Steam Deck. Me parecería Ahora, raro que, Steam no, Deck que no funcione va a recortar. Pero entre las cosas certificadas y, y que piden es que rebajen la calidad, la, la ajustes ¿no? a, a una serie de parámetros que ellos han establecido. Sí. De los FPS, ¿no? de, de la, de la sí. velocidad de los, de los fotogramas, sí. eh, la resolución, claro, eh, que adecue la calidad de la imagen para que se mantenga, ¿no? Sí. Eh... Otro, otro de los famosetes que, que también seguramente está para certificar el, el Sekiro. El D -D -D sí, ¿no? sí. Ese sale, ese sale. Ese ya, sí está ese en sale, la lista ya. ya. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Sekiro está en la lista. Es más, antes ¿Aún? cuando pusimos la, la imagen de, sí, sí, sí. de la tienda, salía, sí, sí, aparece, aparece. salía marcadito en verde. Sí, y, y, y también Aliens, Fidelity Elite también sale. Sí, sí, sí. ¿Cuál, cuál? De algunos pesos el aliens aliens ah, fighting vale, sí. elite vale. eh, seguramente todos los que han ido anunciando eh, star wars eh, control no también a otro sí, también. Eh, que eso no han salido en esta lista pero que, que y control es un juego exigente por eso que quería decir yo que, que quizá eh, sí, aunque nos creamos que los juegos son exigentes, pero haciendo ese ese recorte, ¿no? Uh -huh. en, en... Supongo que era una especie de. Llegue a un, a un, a un, a un mínimo, ¿no? De, de, de, de suavidad o de que velocidad. El, el juego de... detecte que estás usando una Steam Deck de alguna manera y se te busque unos ajustes, unos sí, ajustes hay, hay... óptimos. O, o Al... haya un preset. El kit, el kit de desarrollo lo, lo, lo, lo, lo, el, no sé si si creo recordar que, que sacaron ¿no? una una API para, para que Bueno hay una llamada para que, que, que la el juego pueda detectar en, en qué plataforma qué está usando qué, qué, qué controles va puede no Sí, correcto. recomienda o no uh -huh. Eso creo que sí ya lo tienen desde el principio Y para el tema de la nube, por ejemplo Que va a tener algunas características especiales Sí Como que pueda resumir No sé hasta qué punto ese resumir siempre Bueno Pero que pueda, digamos, resumir El juego eh, Pararlo, ¿no? Lasting Deck Y lo pueda sí. retomar en el ordenador Por, sí. donde, por donde iba uh -huh. Eso está Eso está los desarrolladores lo tienen y pueden sacarle bastante provecho. Correcto. Ah, otro otro que también mmm, supone un, un o puede suponer un reto es el Remnant, el frondiases. Ese también es un juego que va a llamar la atención, verlo verlo jugar ahí. Pero no lo conozco. No, yo. Es, un, es, un, es, un, es un es un tercera persona. Renan from the ashes. A ver, sí. estoy viendo aquí. Tercera persona que es como de vaqueros o algo así. No, no, monstruitos. Ah, no, lo, lo digo por la foto que me sale aquí, la primera que sale como una especie de vaqueros. Ah, vaquero. no, no, no, no. Mira, eh. mira, mírate el vídeo y verás. Es, ah, es vale, vale, sí, un, sí, sí. Un rol de tiene, acción. Tiene buena pinta, tiene, sí. La verdad es que sí. Eh, pues, hombre, los últimos reportes son muy positivos, ¿no? De... ¿Funciona muy bien proton Sí, sí. Bueno, y dejando el tema Steam Deck, pues estamos aquí súper, súper, súper centrados en, en Steam Deck. Nos estamos olvidando un poquito de, del resto. O sea, eh, vale, Steam Deck es Linux a fin de cuentas, pero... Eh, lo demás, creéis que se va a, ¿se va a trasladar esto a, a Linux? Porque a lo mejor. Yo creo le va, que sí. Le va, le va a ir muy bien a lo mejor a Steam Deck, pero resulta que el número de usuarios en Linux se mantiene o crece un poquito y nada más. ¿Creéis que, que hará mejor? O sea, va a haber un efecto llamada. O sea, cuando. que si ya lo ha habido antes de. ¿Eh? del lanzamiento, cuando salga, si todo va bien, va a haber más curiosidad, ¿no? Por saber... ¿Qué es lo que está detrás? ¿Qué es eso del Linux, ¿no? ¿Qué es eso uh -huh. del Inu, que es esto que llama tanto la atención y que, que tanta gente habla, ¿no? Sí. Eso es lógico, sobre todo por gente joven, gente que, que quiere, que le gusta probar, cacharrear o... o ¿No? que te ¿Y creéis que en algún momento llegaremos a subir... Por ejemplo, yo que sea, un 3%, o incluso ponta a soñar, superar a los maqueros o algo así. Eso ya, ya lo vemos más difícil. ¿no? Uf. Es que. Es, es complicado. Claro, es que yo. el tema es: ¿vosotros separaríais, meteríais dentro del mismo saco, eh, a la hora de contar usuarios de Linux, eh, los usuarios de Steam Deck, o los separaríais? Porque es que exactamente no es lo mismo, estamos hablando de un usuario que digamos que, creo yo, es una opinión, ¿eh? El, en su gran mayoría van a utilizar obviamente pues la Steam Deck para lo que lo van a usar, eh, para jugar y no, van a, esa, no van a toquetear detrás, no van a, a sacarle... ¿Tú consideras que un usuario de una Raspberry Pi es un usuario de Linux? Depende cuál Depende cuál a ver, Si es yo... el típico que le dice A su cuñado Oye tío, instálame, instálame ahí el, el mame y estas cosas todas El Retropy y tal Y lo va a enchufar y lo va a usar como una consola Obviamente no es un usuario de Linux Pero si eres el típico Cacharreador Como como, como soy yo Que ¿Eh? aunque tenga el Retropay entonces, puesto usa... pero es que entonces Uf. ¿El Uf. usuario de Linux no me es me solamente mucho, el cacharreador? ¿Eh? El usuario de Limitando, Linux entonces es el cacharreador. No, no es el cacharreador, pero para mí el usuario de Linux es aquel que utiliza Linux para su vida diaria, para yo qué sé, pues para, para navegar, para, para ver jugar? un vídeo, para, para jugar, jugar, por supuesto. Pero pues si solo lo usas única y exclusivamente <risa> para jugar, bueno, estas, mm, bueno, pero mira, en este caso las Deck la eh, vienen con el escritorio. Sí, Pero eso sí. Lo es lo le, conecta, le conecta el monitor ratón teclado, un monitor, y, y te puede aparecer, y lo puedes poner en modo de escritorio. O sea, yo creo que sí. En ese yo, caso sí. Yo creo que sí, yo creo, yo creo que también. Yo creo que al final el usuario, el usuario de Steam Deck al final es un usuario Linux. Yo lo contaría como un usuario Linux. Como bueno, dice, también es cierto dice que hay bien. gente que solo enciende el PC para jugar. Es que es, es, que es ese, sí. ese. Es, es que ese. no lo usa para nada más. No, mucha, sí, mucha usa, gente. hay mucha gente que usa Windows con sus cuatro skin, con sus cuatro iconos en, en el escritorio y se acabó y, sí. me, y abro esto, esto, esto y no me saques de aquí muchísima ya. gente yo conozco mucha gente de ese, de, de ese calibre es decir y de... hay, ¿eh? o sea de, de, de, no estoy hablando ya de sí, sí, oh. a ver yo, yo, yo he conocido gente que tenía un pedazo de pepino pepino, pero pepinaco sí, sí. de estos de de eh, gráfica procesador refrigerado todo por agua eh, yo qué sé un pastonazo dentro de, dentro de la caja para jugar al WoW sí, y solamente sí, jugaba al WoW <ríe> o sea sí, ¿no? es así pero quedaba bonito verdad y, ah, <risa> pues, supuesto, tú llegabas allí a su casa y veías y aquello parecía yo qué es una discoteca pero, <risa> pero, pero lo jugaba, para, pero jugaba, jugaba al, al WoW y para de contar no, no lo usaba para otra cosa es así. Y una, una pregunta, ¿creéis que será fácil acceder al modo escritorio? Eh, simplemente, yo creo que difícil eh, no va a ser. Sí. ¿Simplemente no, no, pero... vamos a tener que conectar no, el teclado y el ratón y ya, ya. se ah, va a poner? Sí, eh. ¿O tenemos que hacer algo más? No, ¿Será no, un icono? No, Al final yo creo que será un parámetro, no, tipo... Pero ¿cómo? No, no, te, no te he entendido, Leyo. Que el, el, el... A ver, yo recuerdo que decimos acceder al escritorio no era precisamente fácil. Pero no estaba, no estaba pensado para eso. No estaba oculto, ni estaba... No, pero, no está, pero no estaba pero no era pensado sencillo. para eso. Ya. Yeah. Este, no, no te decía, y pueda entrar en el escritorio y pueda hacer... No, pero aquí la están vendiendo como... Puede seguir trabajando en el escritorio. Entonces, supongo que, que habrá un botón o una, algo así que tú lo pulses y ya se te vaya el escritorio. Es, el se cierra la sesión y se abre con, con, sí. con escritorio. O sea, la, no, no reinicia, no... no o sea. Lo que va a hacer es cerrar sesión con, con, con de, del modo... Eh, el compositor que usa Valve, que no recuerdo el, el, sí. el nombre ahora mismo. Que usa Wayland, sí. y va a abrir pues, una sesión normal de compositor de, de KDE, Plasma. Entonces en no, X, puedes, no puedes pasar, por ejemplo, directamente, ¿no? Es como tener... Eh... Es como tener Steam aquí en el PC. No una ventana, no capo. una ventana que, abra no, de, que, eh, que no. está corriendo en el escritorio. No, no. Eso creo que no. No, no, yo no. Creo no. que no va a ser así. Va a ser como dice Vader. Sí, eh, tienes que cerrar la sesión con una, con lo que sería el modo. Aunque el modo. es cierto que he visto, eh, creo recordar que sí jugaban en el modo escritorio. O sea Eso que tú puedes no arrancar sé, Steam en el yo... modo escritorio. Sí, sí, en principio sí. De hecho, creo que hay pantallas en las que se ve el, el, el cliente. Sí, yo creo que el escritorio ya están y están jugando algún juego. Sí, sí, sí. Yo, a lo que yo me refería es que si tú abres la sesión con, con el modo, en el modo escritorio, lo que se, sí que es verdad que ya no estarás a lo mejor dentro de lo que sería el entorno de de juego, consola. de consola, efectivamente. Ya, ya, ya. Eh, eh, estarías jugando bajo bajo eh, una X y, y, y ya está sí bueno, sí, no, y aparte el, todo el tema ese de, de poderte instalar lo que te dé la gana que eso sí es atractivo de meter ahí tus juegos libres, tus juegos con ahí vamos a ver cómo se va a hacer porque si el sistema está, si el sistema está cerrado como parece ser para poder instalar ciertas cosas va a haber que hacerlo mediante mediante eh, ¿cómo se llama esto? leche flatpak eh, flatpak pack esa una esa ha sido uno de los comentarios flat pack puedes, eh, eh, puedes levar, quitar la el modo el modo lectura de la o sea la, el, la partición no va eh, eh, eh, eh, no se puede escribir, pero no va a ser totalmente... No va a estar bloqueada. O sea, uh -huh. puedes bajo tu propio riesgo eh, la partición root la, la, la, bueno, pues pasarla a la modo de escritura también. hay uh -huh. que toque y rompa algo... Ya Eso es ya tu es tu problema. problema. Sí, sí, bueno, tampoco creo. Si es una imagen y la puedes volver a... a, a a por encima, claro, no creo que tampoco sea demasiado arriesgado, ¿no? no yo creo que... Bueno, podría puede mucho ser más laborioso, que, pero... Que... Sí, pero claro, lo, lo cómodo va a ser usar algún tipo de sistema por, de contenedores tipo Flashpack, que en el espacio de, de, del usuario ¿no? se pueda instalar aplicaciones sin, sin que comprometa el sistema. Uh -huh. Correcto, eso es, o por lo menos esa es la idea que han estado soltando en DT Valve, que es, sí, vas, ¿no? desde Flatpak vas a poder instalar lo que te dé la gana en principio. Uh -huh. bueno, no sé si han dicho, han, han nombrado Flatpak. Sí. Han dicho. Sí? Creo y no que, creo no, no va a permitir hacer, por ejemplo, como, como en Steam de añadir un juego que no es de Steam. Eso no te lo van a dejar hacer, supongo. ¿Cómo? ¿Cómo? El, tú con Steam. Ah. Eh, tienes el típico sí, sí, sí, rollo sí. de que, que bueno, seleccionas el ejecutable o el acceso directo y lo añades eh, como un juego que no es de Steam. Sí. yo creo que sí, sí. Yo, Abro, yo si que que abrir el cliente en el escritorio yo creo que sí claro. no ya no lo digo ah, el en el modo escritorio. consola ya no lo sé digo el modo modo de, en modo no. ah, consola en la consola no. porque eso sí estaría guay imagínate que tienes yo que sé ahí el el Speed Rings, como digo yo siempre pues pones el speedruns en el, en el en ese menú como un juego que no es de Steam y lo arrancas desde... desde... Pues mira, aquí hay que... hay que Bueno, pues esos proyectos libres que últimamente se han publicitado ¿no? en Steam, pues es un punto a favor de ellos. Fíjate que RetroArch, ¿eh? sí. con todos sus emuladores... Va a ser un, una joya en esa consola. En esa, esa consola. consola, sí. Y, y bueno, le veis super es un, Tux. un acierto total. Supertux no se ha perdido la oportunidad, si bien que ha hecho. super Supertux, otro... Otro... Y ese arcade clásico. Perfecto estoy... para esa consola. Mi hijo estuvo ayer dos horas jugando... OpenTTD, <risa> <risa> por tretenido. ejemplo, pues los veo un poco más difícil ¿no? ¿Cuál? ¿Cuál? Pero... OpenTTD. Ah. Sí. Que ha tenido tanto, ¿no? Tanta repercusión de... Sí. de, de, de en el, el, el tiempo que salió. WestNord. que, bueno, la interfaz un poco... Aquí también, pues, ahí los proyectos, pues, deberían de ver cómo se pueden adaptar, ¿no? A, a la interfaz de, de... Y yo creo que un proyecto libre está acostumbrado a... A este tipo de cosas, a, sí. A, a cosas de decir, bueno, a ordenadores de bajos recursos, a, a adaptarse a pantallas más pequeñitas o yo creo que es una buena oportunidad. Está perdiendo es muy mucho tiempo ahí super ¿eh? Para pues, entrar si ahí. Supertuscar, no sé, no sé, a veces. Porque es que yo veo creo que hay. Proyecto triunfado. brillante, otras veces veo que, que se pierden un poco. Sí, sí, sí. Mucho más. Fíjate que, que en Android, bueno, es un... pero sí, sí, deberían de, de... Y yo creo que ya están maduros como para estar ahí. Sí, pero no, no sé cuál es, no sé si es que tiene algún problema o algún algún problema técnico o algún problema de otro tipo, de otra índole. Al final son pero, proyectos libres, que sí. esto depende de, de, de la buena voluntad, ¿no? Sí, de y si a lo mejor, mejor general... uno el, no están de acuerdo todos o cualquier cosa, pues. Pero fíjate, dos proyectos que yo creo que, que lo podrían que son perfectos para, para Mindtest y veloren. Son dos típicos uh, uh -huh. juegos de, de Minecraft, ¿no? De ese Sí. Que, que, que ahí lo. Pelores le veo buen futuro en la consola. Sí, y como de es que desarrollado a Ese final, tipo de juegos. Ahí por ahí. Pega muy bien ¿eh? en ese tipo de, de dispositivo. Sí. sí. Bueno, ¿y qué, qué os parece bueno, si Valheim, vamos un poquito? ¿sabéis, ¿Sabéis si Valheim va a, ser, va a estar certificado? Ah, pues no lo sé, pero es nativo. Es nativo. Es nativo, pero pero ojo, no se trata solo de que sea nativo. Sí, va a adaptado. Perfecto adaptado, en Platón. Claro. Porque si luego el tipo de letra no me voy a tener que verlo con lupa o, o simplemente no puedo seleccionar o moverme por el menú correctamente. Claro, es que ahí la, el, el sí. tema de la usabilidad, ¿no? De, de, de, de la accesibilidad y de... de es correcto buen, buen punto, buen punto Sí, ah. es lo que comentaba No se sabe ¿no? de Valhalla y nada pues de no, momento no se sabe de nada ¿no? y no la escucha... verdad es que es un juego que como todos sabéis Pues ha tenido un, un exitazo tremendo y, y tiene un montón de gente Juegazo. jugando Ahora ya ha bajado un poco el obviamente no, no va a estar siempre ahí en la en la cresta de la ola Pero pero sigue teniendo una una buena base de usuarios. Bueno, y, de, y de hecho tenemos un servidor nuestro propio. Sí, <risa> eh, todo hay que decirlo, por supuesto, sí. Últimamente está un poquito... Eh, ya, ya, ya ha bajado un poco el furor vikingo, pero... Sí, sí. Tenía, tenía que retomarlo, la verdad. Pero ojo que... que... Sí. A ver, lo voy a volver a mirar. estaba Está el número 27 de los más jugados allá. Está bien. O sea, bueno, ha bajado porque ya no está en, en el top. ¿No? Que al final siempre son lo mismo, Counter, Dota, hmm. Battleground, <ríe> Transif Auto. Pero bueno, tiene, eh, tiene 35.390 personas ahora jugando. Pero, o sea, claro, no, no ha caído en desgracia. No, en no, no, ruso. no, no, obviamente no. no ya, ha llegado sigue a tener un 500, juegazo, 2000. Sigue, sigue siendo un juegazo y... y, y... Y aún está apunta buena manera de que sigue, de que sigue sí, en sí su, no, su no, es, juego, es que aún no está acabado, o... que esa es otra. No, no, pues Siguen metiendo contenido, ¿eh? Sí. ¿Mm? Siguen metiendo contenido y, y bueno, además, que eh, como os digo, tenía que, que retomarlo. Bueno, que os, lo que os quería comentar antes es eh, si hablamos un poquito de estamos hablando de la situación de Linux, estamos centrándonos, eh, creo que demasiado en Steam Deck. Era lo que os decía también. Eh, mm. ¿Cómo veis el tema de los proyectos libres que estuvimos hablando ahora de cómo integrarlos en, en la Steam Deck? Aparte de, de la integración en la Steam Deck, eh, bueno, estabais mencionando hace un momento pues, a, a Beloren, a Mintest. ¿Cómo veis? Eh, ¿Creéis que mejorará la situación de estos videojuegos? ¿Tendrán más base de usuarios? ¿Cómo lo veis? Si se meten en Steam. Si se mete en Steam, puede sí. sí, sí. sí. Yo, es de que... fuera seguirán, bueno, pues como hasta ahora, uh -huh. seguirán igual. No creo que haya una, ver, una revolución con esto, eso. Esto, esto viene de la mano de lo que he dicho yo antes, es de decir, eh, el videojuego en Linux ahora mismo está totalmente colgado, prácticamente totalmente colgado de, de, de Valve y Steam. Y nos guste más o nos guste menos, es que es así. Entonces, eh, si, eh, todo proyecto que busca o que busque una exposición a, a una base de usuarios amplia, eh, va a tener que, que ir pasando por Steam. Eh, es lo que yo creo. Eh, de hecho, la prueba está en que todos los proyectos así más potentes que tenemos ahora mismo, como puede ser el SuperTuscar como puede ser el SuperTus, como puede ser... Eh, todo lo que hemos estado hablando, todos, todos estos están o pensando o ya en, en Steam. Uh -huh. y, y es que es la única forma ahora mismo de, de llegar a una base de usuarios ampli, amplia. ¿Y qué opinión tenéis de que, de que de que está en Steam ese tipo de juegos? Porque pues no, hay, hay, mucha, todo, hay eh. mucha gente que, que lo ve como una, no sé, ¿Tradición? una traición. Sí, ¿Qué hace esta gente aquí? Estos no, son los pero... reyes del, del DRM y de... A de ver, lo privativo. Eh, eh, <risa> eh, a ver. Yo creo que están eh, mezclando las churras y las merinas. Yo, yo creo que es, sí. que es mezc mezclar cosas, sí. Por, sí. Otras Pero cosas, recordad que en Steam puedes puede publicarlo sin DRM, ¿no? Sí, exactamente. Sí. En este, Steam vale. no te obliga a, a publicar eh, con DRM. Tú puedes publicarlo sin DRM sin ningún problema. O sea, y no solamente eso, sino que es un problema resuelto. Eh, eh, no solamente eso, es que eso es lo que yo iba, es que además Steam te resuelve otros, otros, otro tipo de problemas eh, muy potentes como puede ser pues, el tema de distribución, ancho de banda um, servidores eh, comunicaciones, ese tipo Remote de cosas Play Together eh, ahí está, todo ese es tipo de eso? cosas que fuera de Steam te cuesta horrores poder mantener o poder llevarlo a cabo, sí. dentro de lo que es Steam eh, lo, tienes, lo tienes solucionado es que ya lo tienes hecho Sí. Entonces, claro, yo entiendo que esos proyectos se quieran fijar en, en Steam, sobre todo porque es que les, les facilita la vida mmm, horrores, horrores. Y luego, además, encima les permiten publicar eh, su, su proyecto sin DRM ni, ni, ni nada de nada, pues yo que creo que es un win-win, como se suele decir. Entonces, A ver, que es un complemento, ah. Sí, no estamos que, que en ningún momento que, se va a dejar oye, a de partir distribuir ahora, de la otra manera solo publico en Steam ¿no? sí. o sea, eh, Si yo publicaba en X plataforma además ahora también me, lo pongo en un sitio más no yo no lo veo mal yo, yo no veo... lo veo mal y, y más sobre todo pues, sabiendo que es que a eso, a esos proyectos es que les beneficia yo es que sinceramente Ojo, creo que les beneficia también eh, cuando, le hice la, la, cuando hicimos la entrevista con, con el desarrollador de Belorin eh, creo que me sorprendió mucho porque es uno de los proyectos con una visión más madura de los que he conocido. ¿vale? mira que 0AD me parece un, un proyecto bastante... lo digo maduro, quiero decir, con, con las cosas muy claras, ¿no? De qué es lo que quieren y a dónde son, quieren son, llegar. Es que son veteranos. Exactamente. Eh, bueno, Velores no es tan veterano, es un juego bastante reciente, pero quiero decir, 0AD, por ejemplo, sabe lo que quiere, aunque bueno, en su camino creo que va a ser largo y, y, y tedioso. Eh, eh, pero cuando digo eh, la visión a la hora de voy a eh, publicar en Steam, ¿no? y él nos comentaba que no quieren llegar a, a Steam, venga, rápido, vamos a publicar y vamos a... No. Eh, vamos a hacer las cosas bien y cuando tengamos un producto, y aquí es donde vengo, ¿no? Un producto de calidad, nos vamos a ir a Steam. A ver si podemos eh, financiarnos, y si podemos seguir financiándonos, ¿no? A uh -huh. través, entre otras cosas, de Steam. Y ahí es donde yo he sí hecho en falta. Otra. Steam te permite, te permite, si quieres instalarlo gratuitamente sin ningún problema, y luego si quieres, pues puedes pagar. Exactamente. O sea... Pero la visión de, de vamos a hacerlo bien porque Steam no es solo nuestro fan, son también otros tantos millones de, de jugadores, ¿no? En cada momento. Ahí está. Donde no tienen ni idea si veloren en un juego libre, si esto lo han hecho cuatro amigos. Le da exactamente si, igual. Exactamente. Y decía, no queremos que... Tenemos que llevar un producto de calidad, no podemos llevar cualquier cosa. Uh -huh. Eso es algo que, que, que bueno, que, que OpenTTD la salió muy bien. Eh, Supertux, bueno, ha tenido un poco menor repercusión, ¿no? De, de, entre sus fans y conocidos, pues sí, pero quizá no ha tenido ese boom, ¿no? Que tuvo OpenTTD. Eh, y el de me lo decía, ¿no? Me, me comentaba que, que, que debían de tenerlo muy, muy claro, llegar a un estándar de calidad. Para publicar en Steam. No iban pues, a hacerlo en cualquier momento. Yo, os soy sincero, yo creo que deberían hacerlo. ¿Cómo es decir que no estaban preparados? No, no estaban preparados. ¿Eh? Ya que está... en su hoja de ruta no estaban sí. todavía. No están. No estaban. No. Pues hay Lo juegos bastante ellos... peores ahora mismo en Steam que Veloz. Claro, pero. No, y mucho claro, menos acabados. Su, vis su, no su, no su visión no es voy a poner un juego cualquiera o un juego, mi yeah. juego hobby. No. No quieren su visión, hacer eso. Su visión es. Nuestro juego es un juegazo, porque ellos tienen que pensarlo así. Bueno, ya cada uno lo puede probar y decir, bueno, esto, nah, esto no vale un duro, o esto sí, sí. Y como tal, tenemos que venderlo así, ¿no? Como que esto es un juegazo. Y no nos podemos quedar en, en la mediocridad. ¿Me entendéis por dónde...? Ahí es donde yo creo que... que, que, que no sé, no lo he visto en otro, en otro... Esas cotas tan altas. El día que llegue Beloren a bueno, este. Con Vamos, si llegan a esos a eso gol A esas. A las metas que se han puesto. Yo creo que puede ser un. Pues eso. Lo puede petar. Uh -huh. <risas> ojalá, ¿no? ojalá Sí, sí. Bueno. Hay varios proyectos de ese calibre que, que posiblemente se vean muy beneficiados de eso. O por lo menos es la impresión que a mí me da. Sí, lo que pasa es que ya te digo, tiene que haber ahí un proyecto. Un proyecto de base eh, bien pensado. Y eso, sí, por, es... ejemplo, por ejemplo, en MindTouch, eso yo no lo veo. Yo no veo que, que ellos tengan es que últimamente yo no sé no sé a dónde quieren llegar sinceramente Inter, el problema es que es una base de o sea Mindtest es la base de, de bueno ahora lo que quieren llegar por ejemplo han hecho tanta tanta inversión entre comillas no en los, en los minijuegos no que, que puedo hacer con el, con, el, con la base de MindTest. Entonces, claro, Maintain es la base. ¿Qué pasa? Que si tú abres Maintain y lo ves, pues dices, bueno, pues es sí, un juego de craftear, de crear, de construir, tal, pero... Pero no hay nada no definido. Sí, bueno, tiene una serie de pautas, pero muy sencilla y no... Pero el plus está en los minijuegos, ¿no? Ya, eh, eh... Eh, es, un, es un poco lo de Roblox, un poco sí. en plan... Bueno, Roblox sí. no, es, no es nada y, sin embargo todo se basa en los en lo que la gente crea dentro del propio framework, digámoslo así. Uh -huh. Si consiguen desarrollar ese apartado, yo creo que ahí sí tienen un... ¿no? Enfocarlo hacia ahí. Hacia... Bueno, esto es la base, pero los juegos están aquí. ¿no? Uh -huh. donde, tiene... donde lo ves realmente en los servidores. Porque los servidores, como ya te vienen construidos con todo ese paquete no de mods, de texturas, uh -huh. de mil cosas y si te das cuenta dónde está el potencial, ¿no? Pero ahí, mmm, yo creo que... ¿Cómo ah, encaja eso en, en una tienda de Steam, no? Y ahí es donde... Mmm, eso es lo que... Lo que ¿No? Ya ¿Cómo no, pero puedo hacer, no ¿cómo puedo no, vender refiero, eso, porque al final en no, Steam lo tienes que vender eh, ¿no? para tu ya, proyecto. Pero, pero tu yo, proyecto. Yo, yo me refería a otra cosa. Yo me refería, yo me refería más bien que eh, tú entras dentro de MindTest y... No sé, parece que le falta algo. a ese. Eh, nada sí. más entrar el usuario no, no declara... No sabe muy lo bien que lo tiene que tiene que, que hacer. hacer. Efectivamente, ahí es donde yo iba. Yo creo que le falta esa idea de eh, una declaración de intenciones, ¿vale? Para que la gente sepa lo que esperar o lo que o hacer juego base. cuando entras. Un juego base definido en el que tú digas, pues mira, eh, puedo hacer esto. Luego si quiero, pues entro, eh, utilizo mods o lo que quiera. Pero, no sé, es como... Enfocarlo para... a, a, a los servidores y enfocarlo a los minijuegos o mods, a esos dos apartados. Uh -huh. Y dejar el juego base, digamos, esa pestaña primera que te sale el juego base sí. o en tercer lugar. Ahí está. Yo creo yo creo que tienen que darle una pensada a ese juego. No sé, nunca, nunca ha terminado de engancharme. Ni a mí, pero a los niños sí. Ojo, ¿eh? Sí, bueno. a los niños ya sabes que todo lo que vuela a Minecraft... <risa> sí, sí, sí, sí, pero es, le, es le, en cuanto le cogen el, el... cómo funciona esto, ¿no? Cómo lo puedo activar, poner, quitar y tal, rápidamente se montan ellos su... su película, su, su juego y su historia. Mm -hmm. Bueno, y Minecraft, y Minecraft porque es Minecraft y, y, y además lo tenemos nativo, o sea... ¿no? Es un de esa manera bueno de esa manera pero pero que lo podemos jugar es decir la versión de Java es que sigue siendo jugable sí y por ahora sigue... bueno, por no, ahora creo... no creo que la quiten no, Ay, Microsoft no lo sé no lo sé fíjate ¿eh? otro, otro yo ya, creo que, otro que ya lo ya he ya, ¿eh? es ya... que ya ya Ay, llevan claro. años eh ya lo he comprado cuatro ya, veces y, y lo han intentado juego. y lo han intentado Minecraft han intentado, ya no saben qué hacer para para bueno sabéis que hay dos versiones de Minecraft no Sí, Minecraft sí, hay Java versiones. y Minecraft Bedrock que es la sí. versión C la versión de, de, de Windows sí de, sí, sí la versión de Windows en. sí sí Y la que se usa en consola y la que y ya no saben cómo quitarse Java de <ríe> a ver tienen que seguir desarrollando porque su su, su estrella, ¿no? Su, su gallina de los huevos de oro pero han intentado muchas veces digamos pues eso Sí, pero eh, no, sustituirlo no, por, por... No es fácil, no es fácil, no lo, no, no lo van a poder conseguir tan fácil no, no, no, no ¿Y por qué Así. no sacar una versión Bedrock para Linux? Es que Nunca ha habido intención de eso, no. nunca, jamás Nunca Quieren, querido... quieren el, ese juguete lo quieren para ellos sí, sí, sí. de hecho creo que al principio fue Windows y Xbox ¿no? ¿cómo salió? sí efectivamente no recuerdo mal la 360 efectivamente efectivamente y, y, y no sé si fue la misma época aquella de, de que se avecinaba el tema de, de la famosa tienda ¿no? de, de, de Microsoft la... sí. sí donde Tembló bueno Tembló no le gustó a, al amigo Valve y fue bueno cuando ahí, se, el, se sacó sí. de la manga el Steam para, para Linux, ¿no? Sí, bueno, no, ahí fue, fue el Linux tema es... de las Steam Machines y toda aquel sí. que tingla. pero pero que no, pero a ver todo todo el todo el esfuerzo sobre sobre Linux que viene viene haciendo Valve todo bien todo tiene el mismo la misma base, digámoslo así. Que es que, pues eso, es tener una propia alternativa o, o intentar no depender de, de, del ecosistema de Microsoft, básicamente. Porque, porque es así. Es decir, Valve no se puede permitir ese lujo. No se lo puede permitir y ya está. No, a esta altura no. Por eso lo que decía Sergio, yo creo que Sergio tiene razón. Yo creo que Valve ahora mismo no puede permitirse el lujo de dejar caer Proton. De ninguna de las maneras. Eso es un seguro. Presionando, ¿no? Tiene que seguir presionando. Es el seguro tón. de vida. Pase lo que pase, porque exactamente es su seguro de vida. No pueden permitirse el lujo de dejarlo caer. Mm. Sal, salvo, que, salvo que quieran cerrar el negocio, claro. <risa> sí, <Ya. risa> si cierran el negocio, ya es otra cosa. Pero si pretenden seguir en el negocio, pasan por Valve, sí, o sea, por Portón sí o sí. No hay de otra. Bueno, señores, yo tengo que dejarlo ya. <risa> Vamos a dejarlo ya, llevamos ya... Sí, no eh, sé cuánto tiempo, ya... Pues, eh, llevamos horas. desde las diez y media aproximadamente... Dos horas llevamos, oh, joder. Llevamos dos horas uh -huh. de Jesús de retransmisión, ya está bien. Con un corte por el medio, <risa> creo que le hemos pegado ya un, un buen repaso, no sé qué, qué os parece este formato de podcast, screencast, eh, todo mezclado. Eh, no sé. y A lo mejor es una idea, ¿eh? Sí una vez al mes proponer un, un temilla y, y sacarlo así para adelante y que la gente pues eh, quiera que quiera pues pueda participar con comentarios incluso pues eh, yo que sé en algún momento pues incluso pues eh, traer algún invitado alguien que, que controle de algún tema concreto un, lo que sea ti. Pues sí, pues sí. buena idea eh una cosa eh, que se me está ocurriendo ahora y que, que no se me había ocurrido antes es eh, que bueno pues esto pues se puede le podemos sacar el sonido y mandarlo como un podcast digo yo no mandarlo pues a la, prácticamente sí porque vídeo iBox porque el vídeo eh, no tiene nada ya veis es una ventana ahí y nada más lo único en el momento mm. ese que estuvimos ahí enseñando cómo, cómo ver el la interfaz de, de Steam Deck nada más. Eh, bueno, ponemos una foto en el podcast. Le editamos esa parte y ya está. Ah, la quitamos y fuera. Me gusta, me gusta. Bueno, no, no, es buena idea, es buena idea. Realmente... bueno Y bueno, en este formato te... que, que sepan que, que podéis participar, aunque no sean directo, ya habéis visto que algunas de las preguntas que en que habéis planteado desde que ha salido la noticia, ¿no? desde que hemos dicho que la editorial y que habíamos avisado que, que íbamos a hacer este directo, uh -huh. lo que hemos visto así que, que habéis preguntado las dudas, o el... bueno, pues, pues lo hemos sacado aquí y lo hemos comentado también, ¿no? un poco por uh -huh. que sepáis cuál es nuestra opinión. Correcto. Bueno, pues nada, señores, nos vamos a, a despedir, que la verdad es que estoy reventado. A mí los viernes me dejan para el arrastre. Tengo más, más marcha un miércoles que un viernes, tío, que se supone que tengo más tiempo. Pero bueno, pues, pues nada, eh, lo que os decimos siempre, eh, muchas gracias por, por estar ahí. Eh, los que lo veáis en diferido, bueno, pues igualmente, eh, gracias por... Por aguantarnos todo este tiempo. Y nada, tenéis ahí en la descripción un montonazo de enlaces a nuestra página web, por supuesto. Y a nuestros grupos de Telegram, nuestros canales de YouTube y de Twitch. Y por supuesto, nuestras salas de Matrix y Discord. Si os gustan los vídeos, pues dadle a like. Si os gusta nuestro contenido, pues suscribiros y, como siempre, marcad la campanita para que os llegue un aviso. Cada vez que hagamos un stream o saquemos algún vídeo nuevo y cualquier comentario que queráis hacer, ya sabéis, lo dejáis ahí y nosotros, como siempre, pues eh, encantadísimos de, de contestar. ¿Vale? Y nada más. Eh, hasta la próxima. Si queréis despediros vosotros, pues eh, ahí os dejo. Un placer. Eh, nada, hasta la próxima un bueno, placer y hasta la siguiente sí, que me, me he extendido yo y no he dejado casi espacio para despediros pero lo bueno, ha he hecho perfecto no, es la costumbre ya de, lo, lo de, tienes, soltar, el, de soltar el rollo lo, pero lo tienes ensayado ah, ya, sí, eh, sí, te sale perfecto bueno, pues nada, señores eh, encantado como siempre y lo dicho, gracias a todos los que habéis estado aquí en directo y lo, los que lo, ve, lo veáis han diferido, ¿vale? Próxima, Venga. adiós, vale. adiós Chao, chao, chao.